Hoy en día vos. Hola amigas, amigos, ¿cómo están amigues? Qué gusto, gusto de saludarles. Bueno, aquí estamos desde Hostnet, desde Fundación La Bomba de Miel, en este caso transmitiendo ya en torno a este snapshot, una nueva semana, semana ya de cierre, semana final, y bueno, con este encuentro que va a ser uno ya de los últimos. Eh, dando, dándole la vuelta, eh, creo yo que uniendo el final con el comienzo, armando el círculo que estamos eh, sintiendo y de muchas maneras intuyendo va a ser este encuentro de hoy, estamos ya con Carlota Reina, con Carmen Cachín, estamos esperando a Patricia Canero y ya arrancamos con esta conversación, ahora estamos enviando link a... Eh, nuestros amigos de eh, eh, los residentes Snapchat. en la foro, sí nuestros amigos de en snapshot eh, en la en la eh, de modo en la participación en modo sit eh, ahí vamos a ver a ver si está ya perfecto ahí estamos Muy bien, listo. Ahí estamos. Muy bien, bueno, vamos a ir largando. Primero que nada, saludarlas. ¿Cómo les va, Carlota, Carmen? Muy bien. Muy bien, acá aterrizando, después de un día largo. ¿Qué tal tu día? <risa> <risa> bien, bien, bien. Tengo que hacer un, Carmen, te cuento, un flash. Un viaje relámpago a Villa el Dique, viste, el embalse. Ah, qué lindo. <risa> pero fui a la hace o sea, dos horas tuve dos horas volví dos horas <ríe> ya acabé se, se quiere ocuparte de algo sí y es, es, es, es lejos son dos horas de viaje dos horas de viaje sí de una corte? hora y cuarenta y cinco pero ahí está Patricia vamos a ver Patricia, querida, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, Patricia. Hola. ¿Cómo te va? ¿Qué, ¿Qué tal, querida? Todo ¿Cómo bien. te va? Contenta de verlos. Igualmente. La verdad que se extrañaba. Se ve extrañar estas reuniones. Sinceramente, la, el no sé, como el, la confianza, la cotidianeidad que se siente, ¿no? Sí la, Así que, sí. la energía. Sí, algo lindo y muy productivo. Hoy estuve repasando un poco todo lo que habíamos venido haciendo, que ha ido siendo por justamente de algún modo fragmentos mínimos resueltos. Y solo repasé a través de revisar los remixes. Y ha sido muchísimo trabajo el que hemos hecho. Ha sido una linda revisión y una linda búsqueda. Eh, pienso que también de muchas formas un lindo encuentro con Marcel Duchamp y a partir de ahí con eh, el arte en general, no con eh, nuestras maneras de ser artistas, con algunas cuestiones que van eh, por fuera no y que hacen a la vida incluso. Así que... Mmm, eh, bueno, des, mirando, ¿no? haciendo esa revisión, digo, bueno, creo que hemos hecho un buen, muy buen trabajo, hoy nos toca este día ya de cierre, eh, de cierre que es en realidad un, una manera de interpenetrar una cosa con la otra, porque esto eh, va a continuar en el próximo Hostnet, que va a venir ya a abrir lo que va a ser eh, la atmósfera Andy Warhol, así que el próximo Host de Net va a ser un Host de Net cortito, como este, de una semana, que va a generarse también a modo de snapshot, y que va a, a abrir, va a introducir um, una atmósfera de estudio y de residencia, sobre todo, residir en el obra, residir en Andy Warhol, en esa atmósfera, y que vamos a estar cruzando en estos próximos días, una semanita más, con este, eh, esta atmósfera duchampiana que venimos transitando. Luego ya vamos a terminar con esa semana, primera semana acerca de Andy Warhol, una primera aproximación, y a partir de allí ya empezamos con un host de, de 15 días, específicamente en atmósfera warholiana, que bueno... Les cuento que se las trae, así que ojalá que las podamos ver por ahí, si les interesa, viene lindo el tema, viene muy interesante lo que venimos viendo de Warhol, y bueno, lo, cómo lo vamos a continuar a partir de aquí, de, de nexarlo, de continuarlo, no, literalmente, en torno a esta atmósfera de Uxampia. Carlos, ¿querés decir algo? ¿Querés introducir alguna cosita más antes de que larguemos con todo? Bueno, esto de que un poco... Fue, fue decantando un poco el, la modalidad de, los, de cómo vamos a estar transitando estas atmósferas, y bueno, aparecieron estos conceptos de, de estas zonas intermedias o de transición entre un artista y otro, que nos permiten también ir armando como una como una atmósfera, como un universo común, de, de, de lo que venimos como asentando para la escuela virtual. Porque bueno, de todos estos encuentros, de manera transversal, vamos tratando de encontrar estas metodologías o maneras de habitar el arte hoy, eh, a partir de referencias modernas, contemporáneas, etcétera, pero que nos permitan pensar el, eh, hoy, la actualidad, en esta manera, y sobre todo pensando en una escuela virtual que implica estas modalidades, bueno, estos encuentros, estas maneras, y tantas cosas. Así que, bueno, eso, estamos, eh, la verdad que cerrando una etapa que fue la de Uyam, que fue una gran apuesta, apuesta después de la de Voice que la de Voice si tuviéramos que repasarlo, bueno, fueron unos seminarios eternos, <risa> eh, porque bueno, fueron seminarios largos, extensos, y bueno, otra, otra modalidad. Hoy estamos in, in, atra, atravesando esta, a partir de champ, bueno, de estas maneras, y vayas a lo que nos depara el, eh, Andy Warhol, Sospical, y vamos a volver a UJAMP, a Bois, a darle otra oportunidad. <risa> Porque, bueno, la fundación se basa un poco también en Joseph Boyd, así que se sí, inspira sí. un poco ahí. Entonces, bueno, vuelve un poco toda la innovación de... Y se basa un poco en la Universidad Libre de Boyd, así que volveremos ahí a repasarlo. Así que, bueno, felices, la verdad, con esta, con esta experiencia y muchísimo aprendizaje. Así que, bueno, y este, así creemos nosotros que es la manera también colectiva de construir, porque el aporte que ustedes han hecho a nivel conceptual, pedagógico, y de, y de formación de conocimiento, la verdad que estamos muy y, e inmensamente agradecidos. Así que... Aquí, este, no sé si ves, Carlos, que hay alguien que quiere ingresar. Yo no veo. Y está. Ahí. Debe ser Felipe. No, es alguien Ignacio. Ah, Ignacio Juárcul. Sí, pero no sé por qué está queriendo ingresar por aquí. ¿Por qué? Porque lo, le, le pasó este link en, en el grupo de WhatsApp. Uh, bien, entonces hay que aclararles que es este. Ahí lo, lo, lo cambiamos. Tendríamos que haber cambiado el comienzo, muy bien, ahí lo cambiamos. Perfecto. Muy bien. Bueno, Carmen, Patricia, ¿quieren comentar algo antes que larguemos? No, acá tengo mi cuadro, solamente comentar el, que el otro día después de la charla de tres horas, que fue <ríe> super, <ríe> El delirio de fiebre de Dícamoti. <ríe> que no sé, que no sé qué, qué fue, viernes esto? eso sí, fue el viernes. El, el, eh, no. no. El miércoles. No, el miércoles. Sí. Fue el miércoles. Y bueno, yo después el otro día esa noche no me podía no, no me podía dormir había quedado tan excitada en mi mente que no me podía dormir y, eh, eh, y eh, después de la mañana no me rotando, podía despertar agotando cosas no ahora después como que es lo que anoté acá en mi cuadernito de de notas que llevo, a veces lo llevo, hay días que lo llevo y días que no. El otro día lo transcribí lo, algunas de las cosas que habíamos hablado y, y puse ahora a la mañana no me, podí, no me puedo despertar, porque lo escribí a la mañana siguiente, o sea, el jueves a la mañana. Claro. Bueno, me encanta que que tengas ahí esos apuntes. ¿Nos querés compartir alguno, alguna cosita en particular? Eh, bueno, puse Los Espejos firmados por Duchamp, Retratos ready made, Efímeros, la, la Virtualidad, Historias Instantáneas de Instagram, Black Mirror, la serie, mi asociación con Fresh Widow, la explicación en el catálogo, la traducción, la obra de Michelangelo Pistoleto, metro cúbico de infinito, y los espejos de Félix González Torres, y bueno, quedé tan estimulada luego de tres horas de charla que no me podía dormir luego. Y ahora la mañana no me puedo despertar. <risa> bueno, somos este, causa de muchos males de esos, de muchos insomnios. patrick Sí, ya si nos han dicho, ya nos han este, contado, porque aparte hay gente que... Uy, oh, perdón, Patricia, eh, ahí vamos. Eh, resulta que nos cuentan, ¿no? Que como no llegan a tiempo de ver o no pueden estar en el vivo, o bueno, lo que fuere, luego se ponen a ver, ¿no? Y a veces se, que se copan y entonces ven uno y tal vez ven uno y medio o dos, que son como, no sé cuántas horas. Entonces luego, bueno, tienen esto ¿qué más, ¿no? que no se pueden dormir, que tienen muchísimas cosas, que se les ocurren muchas cosas, y que sobre todo, bueno, movilizan cosas interiores, ¿no? Que van más allá de... Es... El... Sí, Tricia, ¿qué decís? A mí me... Yo me duermo así, me levanto, <risa> <risa> sin problema. Lo que pasa es, lo raro, es que estoy teniendo sueños, que yo nunca recordé mis sueños en mm. toda mi... mi psicoterapia y todo eso, y Tuve un sueño tan raro, con, eran como probetas, pipetas, eh, cosas de vidrio, ¿no? Que espejaban, y que una amiga, que, que conozco, que la puedo reconocer, es una gran artista plástica, me decía, estoy cultivando <ríe> té de bacha, bacha, bacha, o no sé, un té raro, una planta que crecía en el agua, y se transformaba en un té que era desintoxicante, <ríe> pero en realidad yo me di cuenta que existe el té ese té bacha existe es como un hongo una planta que crece en el agua y se reproduce pero yo lo veía todo así como una cosa científica y vidrios y pipetas y ella me decía algo porque ella es más bien vegetariana y yo digo ay Andrea And estás And haciendo cualquier cosa yo me reía porque en realidad debe ser todo lo que tengo así, que me hizo así tantas de estas charlas, ¿no? Y otra cosa que me pareció raro es que hoy hablo, no sé, el Facebook, no sé qué, y encuentro Andy Warhol en la fontana de Trevi con la mano adentro del de león, no sé, y tomado de la mano con Joseph Beuys yo vi toda la muestra de Joseph B. Wisby II, una en el Museo de Arte Moderno y otra en el, en el PROA, y dije, no puede ser que estén juntos acá en esta foto del año, a ver, sería la década del 60, 70, por cómo están vestidos, y me pareció tan extraño que yo prendiera y viera esa foto, ¿no? y justo que acá están nombrándolos a esos artistas, <risa> no, nada más. Eso. Sí, eso, esas fotos son algunas de, hay unas de los 70, pero esa en particular yo creo que es de los 80 ya, eh, ya lo vamos a ir viendo también, va, va a aparecer seguro ese cruce de Boyce y, y Warhol que se dio en varias ocasiones, porque bueno, ellos se conocieron y eran referentes muy puros, ¿no? de lo que el arte en ese momento estaba haciendo para Occidente y para Oriente, para el capitalismo y, el, y bueno, en ese momento, ¿no? Lo que representaba ese socialismo de Alemania, ¿no? Para el mundo socialista y el mundo capitalista. Que eh, Joseph Boyd siempre además estuvo muy ligado también, no obstante, a, a pesar de él, con cierto tipo, ¿no? Eh, incluso de... Eh, de formato que también era comunista, ¿no? Así que por, uno representaba una cosa, el otro representaba la otra, y eran realmente muy a espejo, ¿no? Los dos trabajaban de una manera muy, muy similar, aunque muy diferente, ¿no? Pero eh, tuvieron muchos encuentros, fueron, no diría yo que amigos, pero sí personas que trabajaron conjuntamente y que se estimaban mucho. Lamentablemente que no hubo cruce de, de Boyce con Duchamp, algo que Boyce este, no soportó hasta el día de su muerte, lamentablemente hasta el día de la muerte de, de Marcel Duchamp, eh, porque bueno, Duchamp lo ignoró, ¿no? lo ignoró sistemáticamente. Eh, Boyce, eh, bueno, se encargaba de buscar y de, de, de llamarle la atención con cosas que a Duchamp no le gustaban, ¿no? que no le gustaron desde el comienzo, y Duchamp en eso era muy críptico en un punto, ¿no? se cerraba y fin. Y no así, no así con Andy Warhol, bueno, con quien vimos, tenía varias relaciones, ¿no? que vimos eh, aquí, por ejemplo, aquel, aquellas imágenes ¿no? Dele, de, de la prueba de pantalla, del screen test, eh, que aparece y que vimos, eh, se proyectaba en el Museo de Frankfurt, ¿no? En la muestra, luego, bueno, la carta y el trabajo que eh, había aparecido dentro de esa muestra, en el área donde se exponía Duchamp eh, y la relación con el ajedrez, eh, también aparecía Warhol, eh, bueno, con Warhol hay muchos cruces, ¿no? Hubo muchos cruces entre Warhol y Duchamp y entre Warhol y Boyce, pero no hubo lamentablemente entre Boyce y, eh, y Duchamp. Boyce le prestó mucha atención, dedicó mucho trabajo, muchos escritos, mucha obra, muchos enojos, muchos, eh, muchas eh, situaciones de estar furioso con Duchamp, pero eh, la gran mayoría de los casos, eh, a pesar de él, que a mí me hubiera encantado, que se hubiera encantado que se hubiera encontrado con Duchamp, hubiera sido, creo, un poco delirante, no, no tiene ese, es algo que no me puedo ni siquiera imaginar, porque realmente no, no, no tenían personalidades como para encontrarse a hacer nada, pero, eh, bueno, creo que fue a pesar de, de esta tristeza de que no se hayan encontrado nunca, fue muy bueno, porque lo estimuló a Boyce a trabajar muchas cosas, ¿no? acerca de Duchamp, que, que fueron muy interesantes, incluso eh, hasta el extremo, ¿no? de llevarlo a esto a una de las representaciones de Alemania en la eh, Bienal de Venecia, en la que Boyce lleva una obra, ¿no? en la que, eh, que el título de la obra es algo así como, se trata, solo, se trata esto solo de una bicicleta, y que eh, un poco ¿no? hablaba de esta cuestión de la rueda de la bicicleta, de Reading Made y demás, y donde, bueno, reafirma aquello que eh, siempre es lo que un poco más ha quedado dando vueltas, ¿no? En torno a esta relación eh, como encubierta de, de deseos y de indiferencia, que fue una máxima, ¿no? De Boyce que dijo, bueno, el silencio de Duchamp está sobrevalorado, ¿no? Eh, Bois decía ¿no? que, a que, claro, voice es un artista, que aquí lo hemos visto en el seminario, extremadamente activista, ¿no? Sí, era un activista extremo, para decirlo de algún modo, y bueno, pretendía ¿no? de todos los artistas, de todos los artistas, de algún modo, algún tipo de implicancia política, en términos de activismo político, ¿no? Nunca entendió claramente cuál era el modo activista de Duchamp, que es este que hemos estado viendo nosotros estos días, ¿no? Que de algún modo, eh, bueno, Boyce eh, calificó y, y se fue de a poco dando, que fue condenando, que condenó, ¿no? Como un, eh, bueno, un tipo de... de de política, que no era política, ¿no? que era más una pose política, ¿no? Duchamp, un artista en pose, pero la verdad es que, bueno, fue todo, yo creo, un juego un de llamar la atención de un artista que admiraba mucho a Duchamp y que Duchamp eh, supo, también yo creo, darle con, con la mejor medicina que a Boyce le hacía falta, ¿no? Que era esa especie de de ignorarlo, ¿no? Eh, no hay claridad de qué pensaba eh, Duchamp acerca de Boyce, más allá que hay algún par de dichos, pero son muy encubiertos eh, y que tienen que ver con que a él le parece, ¿no? Dice algo Duchamp como que le parece que cada artista tiene que tener la libertad suficiente para desarrollarse políticamente en el arte como mejor le guste, ¿no? Porque el arte no es un ámbito exclusivo de cierto tipo de modos de hacer políticos, ¿no? De cierto tipo de experiencia o de manifestaciones, en este caso, bueno, de cierto tipo, ¿no? Como Voice quería, ¿no? Que era una especie de ejército de artistas luchando contra los males del mundo, ¿no? Bueno. Duchamp dice: Está muy bien eso, pero no todos tenemos por qué hacer eso, ¿no? Y yo no me, no me tengo por qué ver obligado a responder o a participar o a lo que sea en relación a eso. Eh, así que, bueno, de ahí un poco, ¿no? Eh, esta Voy a cosa... tomar una frase: Duchamp, un artista en pose, Fabio, un artista en pose. <risa> Hoy, casualmente. Me parece sentir Justiniano Pose. No, no es Justiniano. Sí. <risa> Fabio, también un artista en pose. Sí, ¿no? Esa, esa bueno, eh, fue, muy, fue muy fuerte, ¿no? Esa crítica a, a Duchamp porque muchos de, mucha gente lo consideraba igual, ¿no? Lo admiraban les parecía un gran artista, pero por otro lado les parecía un artista que, bueno, era una especie de anarquista ¿no? Eh, muy cómodo, ¿no? un anarquista muy cómodo que escapaba de cierto tipo de experiencias donde había que eh, salir ¿no? al ruedo, salir al mundo del arte con algunas definiciones o algunas opiniones o algún tipo de incluso de acciones, ¿no? Y eh, que Duchamp nunca aceptó ni nunca fue proactivo dentro de eso, ¿no? Él decía que, bueno, que Duchamp era una especie de... de, de, de, de Boise decía que Duchamp era un típico anarquista burgués, ¿no? Eh, y que esa era su su manera, ¿no? Entonces, eh, bueno, hasta el fin de sus días siempre siguió este, hablando, después muy frustrado, porque aparte Duchamp se pone en el 68 y Boyce recién estaba ¿no? Este arrancando con, con su posibilidad. Yo creo que tal vez si Duchamp hubiera vivido más, eh, el, el, el, el encuentro iba a ser inevitable. Pero, bueno, creo que Duchamp le jugó también la, la linda partida de morirse antes de que Boyce eh, tuviera eh, los suficientes este, lugares no donde cruzarse sí o sí con, con Duchamp. Boyce, igual, ya en esa época, en el 68, era un artista internacionalmente conocido y muy, muy famoso. ¿no? Así que, este, bueno, un poco esa es la historia. Es, es más larga, no hay mucho para hablar porque sobre el caso de esta obra, ¿no? en la Bienal de Venecia, bueno, uff, así que para hablar ahí, eh, ya que Boy se encargó de teorizar muchísimo, ¿no? Y de pensar muchísimo lo que había legado de Marcel Duchamp eh, en términos del de mundo oriental, ¿no? Que él vivía, digamos, del, en términos del mundo... Eh, bueno, oriental para el occidente capitalista y ese oriente, entre comillas, ¿no? Porque un oriente occidente eh, socialista que él es en la República Alemana, ¿no? Así que, bueno. ¿Cómo muy... era la obra de la Bienal de Venecia? ¿Cómo, perdón? ¿Cómo era la obra de la Bienal de Venecia que dijiste? La... A ver si puedo encontrar alguna imagen. Se trata de unas pizarras. Eh, la obra se llama It's, eh, It's About a Bicycle, a ver si es así. Ah. Venme un segundo, perdón, pero ya que estamos lo buscamos. Es esto. A ver... Perdón, pero bueno, esto no lo tenía. Eh, bueno, la obra se trata de unas pizarras que, en las que Boyce va escribiendo y va teorizando, como era su costumbre, no una especie de eh, de charla, ¿no? Donde él va um, hablando acerca de arte y para y en el caso de, de Voice, siempre su... ¿Es oh, is it about a bicycle? It is... Is it about a bicycle? Is, entre preguntas, 1985. A ver si lo... No, no puedo encontrar imágenes. ¿Podés buscar? A ver si hay... No, no sí, lo el, no. Pero encontré de, de Francia, a ¿eh? ver. Um, bueno, esto. Mira, pues qué difícil <ríe> encontrar algo tan sencillo. Pongamos este Voice en Bienal de Venecia a ver si nos da más fácilmente. Si no lo tenemos en alguno de los libros... No, mira, tampoco... Tampoco salta. Bueno, pasa que es hace mucho tiempo, claro, ¿no? Pero igual es una, una obra muy poco conocida de Voice, dentro de todo, ¿no? Porque también es el Voice tardío, es un Voice que ya está en otra cosa y que también, bueno, era un Voice... Eh, de los últimos años, ¿no? Un voice que ya tenía sus achaques. ¿Sabes dónde lo podemos buscar, Carlos, si sos tan amable? Mientras que voy, eh, lo dejo porque aquí no lo puedo encontrar, si no vamos a perder mucho tiempo. Eh, vamos a ocupar mucho tiempo. En el libro, eh, de, eh, el que tenemos en la biblioteca de, eh, de El Azul, de la editorial Ciruela. Bueno, te lo busco en el... Sí. Este, eh, a si eh, lo puedo compartir Bernard Lamar, mejor. Bernard, Bernard Lamarche Badel, es el segundo libro que leímos en el seminario. Acá encontré unas imágenes de pizarra escritas. A, sí. a ver si son esas. Allí en el libro, Carlos, está en la, en la última parte, hay una especie de tríptico que se abre y que muestra esto. Lo, busco, lo encontré en el, en el PDF, pero ahí lo compré. Ok. No, no, no, no, pero en el PDF, sino más fácil y más claro. Ahí está, ahí está. Ahí está. Acá está. A ver, Carmen, compartimos si querés, a ver si es. En... ¿Es esa a ver ay es que no sabría no no es esta no no no, This no a property no. from a distinguished New York collection Joseph Boyce is it about a bicycle puede El que sea. sí no no esto es me parece una reproducción de la acción o sea esto es algo que ha hecho después en relación a esa acción o sea, es algo donde explica lo que hizo en Venecia. Pero, ¿las de Venecia son negras? Ah, uh, Is It About a Bicycle es en... lo hizo en París. A ver. Son este libro. Pero la de Venecia estoy seguro que es esto. Bueno, no importa porque... En fin, en fin. Vamos, vamos con el asunto de Duchamp y ahí lo buscamos a ver bien dónde fue y tal. Pero, y a ver si hay alguna imagen. En y encontré el, en... la imagen de Warhol y... A ver. Boys. ¿La ven? De Voice y Warhol. No, no, no estamos viendo en este momento. Estamos con la de la pizarra. A ver ahora. Sí, ahí está. Pequeñita, pero sí. Se ve chiquita. Le... Sí, Warhol no tiene mucho. la mano adentro de la boca del león. Sí. Y le da la mano a... A voice. A voice. Han tomados de la mano. Sí. Me pareció real, O sea, entre dos artistas, eh, digamos, la competencia y todo eso, eh, en esa época. Y bueno, esto, este, esta cosa tan humana, ¿no? De, de verlos, por un lado, mordidos por un, un león y por otro lado, la sutileza de... de de juntar las manos de artistas, ¿no? Y me pareció linda la, la foto, muy linda, muy interesante. Y eso al ser representantes de dos movimientos políticos, económicos, ¿no? En ese momento, recordemos que era la Guerra Fría, ¿no? Ser representantes de un lado y del otro lado, era fuerte que se unieran, ¿no? Y era una especie de de discurso por la paz, ¿no? Y ahí en esa, esa foto yo creo que es en realidad en Milán, me parece. Es también de los años, me parece que es en Milán, de los años 80 también, ¿no? Eh, bueno, eh, esto, a ver, ¿encontraste algo más para, como para leer, Carlos, acerca de Isabout Bicycle? No, no hay nada allí. Porque había, creo, un capítulo incluso. Estoy muy, muy confundido y muy perdido. Puede ser, puede ser no, no, no niego que puedo estar Diciendo cualquier cosa Pero estoy casi seguro Que puede, pero estoy, puede, ser, puede ser Bueno, finalmente Todo Se trata entonces bien. la obra de una De una conversación De Duchamp Ahí está, ¿no? Ah. Eh, y sobre el final final, Carlos De este libro, a ver qué imágenes hay Unas al final final que se despliegan. No, el despliegue es el del, el del lobo. Ah, el pero el final. Bueno, no importa. Cuestión es que eh, esta obra, ¿no? Es una obra en la que, bueno, Duchamp va haciendo un análisis muy fino acerca de qué era justamente este silencio, ¿no? En el arte de los artistas que no se comprometen. Lo que hable es muy complejo, no lo vamos a tratar ahora aquí, porque hay que ir y remontarnos a muchas cosas que venía trabajando Boyce, y que de muchas formas también fueron muchas exposiciones, y que ahí se sintetizaron, ¿no? Lo que hacía Boyce en sus charlas, que terminaban siendo obra, eh, porque era obrar de artista, era una acción, y... Como él eh, para hacerlo, ¿no? iba escribiendo todo el tiempo en pizarras. Eh, a estas pizarras luego se las transformaba en obra. Así que era una acción que se conformaba en obrar y luego culminaba siendo obra. Esto fue lo que hizo en la Bienal de Venecia, ¿no? Tocó este tema. De este silencio de los artistas Ante los eh, asuntos y las problemáticas sociales De la conexión de eso Con la generación de los mercados Y de, eh, bueno, que eso iba en contra de la, de, de la integridad del artista Porque eso era lo que generaba Todo tipo de precariedades luego no O sea, él decía que, la, que el, el problema De la precariedad del artista Empezaba en la no... Eh, en no hacerse cargo, digamos, activistamente de los problemas sociales ¿no? Entonces Y, y especialmente ¿no? en el caso de él, en torno a no enseñar No eh, llevar eh, ideas que generaran a través, a partir de la creatividad humana Las soluciones que necesitamos ¿no? O sea, los artistas eh, para boys éramos, somos quienes tenemos la posibilidad de ver este mundo de analizarlo críticamente y creativamente, por nuestra capacidad de artistas, tenemos la posibilidad de, eh, de bueno, dar alguna solución nueva, ¿no? Entonces, eh, esto, bueno, Boyce lo veía muy críticamente, condenatoriamente, digamos, ¿no?, sobre los artistas que así no lo hacían. Decía, bueno, el, que el artista que no hace esto no es un artista, ¿no?, o algo así, no lo decía así, lo digo yo, pero los... Un poco la condena era esa, ¿no? Eh, sí, Carlos, Ay. perdón. <ríe> Encontré un párrafo a ver. una entrevista de Joseph Boyce con Bernard Lamarca, Lamarque Vadel. Sí. Que se titula ¿Es It About a Bicycle? El arte como vehículo. Y donde él dice: eh, Esta bicicleta no está colocada sobre un soporte, sus ruedas no regresan al mismo punto, no giran desesperadamente en el vacío. Es una bicicleta dinámica que avanza hacia el futuro. En la maleta de Marcel Duchamp hay muchas cosas interesantes, pero con las cuales no se puede hacer nada cuando se plantea un problema pedagógico o económico o relativo a la democracia, carece de toda utilidad. En Is It About A Bicycle, en cambio, se encuentran elementos con los cuales se puede trabajar, una metodología que todos pueden comprender y discutir. En Duchamp nada es discutible y criticable, hay que aceptarlo tal como es, en tanto que objeto de arte cuyo lugar se encuentra en el museo. Mis cuadros, al contrario, constituyen material que se presta a la discusión. Esa, ¿no? Esa idea. Y claramente puesto sobre lo iconográfico o lo, ¿no? algo something de esta idea, ¿no? De que bueno, la bicicleta de Duchamp gira siempre en el mismo lugar, ¿no? Es esa esa especie de analogía que hace, ¿no?, entre la bicicleta del made que está, eh, bueno, la horquilla, ¿no?, puesta sobre la banqueta, y el, la rueda gira para hacer mirada, para, como originalmente Duchamp lo, lo, la hizo, ¿no?, para hacer una distracción, algo que lo relajaba, y Boyce dice esa bicicleta, ¿no?, que es arte, hay que ponerla a andar, porque si al arte lo vamos a dejar para eso, no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces es lo que hace es luego de, de que termina de todo esto, de dar esta charla y demás, y que y deja una una decena varias no sé cuántas pizarras tiradas en el piso porque va escribiendo dando su charla escribiendo y cuando termina una de llenar una pizarra la saca la tira pone otra en blanco digamos en negro vacía, la vuelve a escribir no con tiza blanca, cuando la termina sigue, sigue hablando, no termina, la vuelve a tirar y así sucesivamente, y van quedando esparcidas por el suelo, y luego le pasa por encima con una bicicleta, no eh, y queda allí la bicicleta puesta encima de la pizarra. ¿no? Eh, bueno, esto eh, lo hizo... Pues, eh, también en, eh, supuestamente esto que decís de París, es re, re, seguramente que sí, claro, debe ser ahí también en, eh, otra exposición, eh, o tal vez empezó con esto de otro modo, tal vez la, la exposición en Venecia se llame El silencio de Marcel Duchap está sobrevalorado, tal vez ahí empieza y ese es el nombre, estoy pensando ahora, bueno no lo recuerdo, sé que están en todo caso muy relacionadas, pero eh, lo que importa es esto, ¿no? Cómo Duchamp ve eh, el arte y cómo Voice ve a Duchamp en el arte, ¿no? Otra vez la gran pregunta de la época y lo, para qué nos sirve, un poco como terminamos la vez pasada el encuentro, ¿no? ¿Para qué nos sirve el obrar de un artista más allá de cierto tipo de, eh, de identificación personal? con un ser humano, ¿no? Con una un ser humano. Eh, creo que Boyce entendió a Duchamp desde un lugar muy personal, ¿no? Desde un lugar muy literal en su percepción sobre el ser humano, un ser humano que, que quiso que le prestara atención y no le prestara atención, Boyce sufría, ¿no? De algo, sé qué que era que quería ¿no? que la gente le prestara atención, está clarísimo, y luego aparte que eh, no soportaba que lo ignoraran, no, no, no, no, no lo toleraba. Y se, su ira, digamos, se transformaba en todo este tipo de acciones, no fue solo con Duchamp, no o sea, eh, Boyce lo tuvo con muchos personajes de la época, y fue muy interesante <risa> cómo... Este, bueno, acá hay otras, pero no, tampoco son estas. Eh, no, estoy agarrando la de El Silencio de Duchamp, sobrevalorado. A ver, a ver si. Y fíjate si es. O busca, busca por favor, si sos tan amable, lo de. A ver, dónde ¿cómo era la de. Esa no es? No. No, Porque tampoco. Que acá es. habla de Duchamp, mira. Digo estas carteles que voy a decir que ¿Sí? se buscaba llamar la atención y no le. Mira, mira los carteles, ¿no? Aparte, mira la, la, la furia que tiene el Cartel, ¿no? Sí. Eh, y un poco que, que bueno, que también Warhol fue mediador de eso, ¿no? Warhol me dio un poco sobre eso y también me dio en algún punto, bueno, algo así es como podría después haberse montado, ¿no? Esto, esto no es evidentemente un montaje que haya hecho Boyce, creo yo porque no las colgaba nunca finalmente a las, a las pizarras, que daban como apuntes, como hojas sueltas tiradas en el piso. ¿no? Lo que interesa, entonces, vamos así ya a lo concreto y avanzamos, es pensar ¿no? esta historia de que el artista representa cosas, que esas cosas ¿no? son un complejo muy enorme de interferencias, de deseos, de posibilidades, de imposibilidades, de, eh, de, de, no sé, todo tipo de capacidades de negociación con los sistemas, con los mercados, con la historia del arte, con el propio público, con el propio ego, ¿no? Todo, todo un, un conjunto de cosas que eh, no siempre eh, son o están acordes directamente o al 100% con la persona que es el artista, ¿no? la persona, el ser humano que es el artista, y el, y el personaje que luego se representa en la historia del arte, no siempre es lo mismo, o no siempre son idénticos. ¿no? Entonces en el caso de Duchamp había claramente algunas cosas que el arte había hecho ya para ese tiempo, ¿no? supongamos mínimamente ¿no? los años 50, porque... Boyce, hasta que no sale de la Segunda Guerra, no tiene eh, actividad, digamos, pública en el arte. entonces Y luego de la guerra pasa unos 5 a 7 años deprimido, muy, muy mal, digamos, y va teniendo una actividad muy poco este, relativa realmente a los, a los sistemas internacionales. O sea que estamos hablando que hasta el 55, 57, no fue Boyce alguien conocido, ¿no? Luego fue bastante vertiginoso porque empezó a participar de las documentas de Kassel y se hizo muy conocido muy rápidamente en el mundo internacional, ¿no? pero hasta ahí todavía no. Entonces él veía y sabía de Duchamp, no de primera mano, sino sabía a través de los libros, a través de lo que le decían en una Alemania en la que le llegaban muy pocos materiales también. ¿no? Si bien él estaba ya cada vez más en contacto con un mundo muy abierto al arte internacional, pero todavía no. En esa época. ¿no? Entonces él lo que fue viviendo fue una idea en la que Duchamp, el, el, la persona y Duchamp, el personaje, eran lo mismo. Y ese es el gran problema que tenemos en la historia del arte, y lo seguimos teniendo hoy, respecto a Duchamp. ¿no? Que Duchamp, hemos visto sobre sus biografías... Eh, por lo menos en las dos ¿no? que hemos nombrado, que son la de Calvin Tompkins y la de Bernard Marcadé. Eh, Duchampo es un personaje muy complejo, que tiene una persona, perdón, un ser humano muy complejo, que tiene un altísimo compromiso político desde lugares y maneras que son seguramente eh, no las de Boyce, ¿no? Entonces, eh, ni tampoco las de esa pretensión de la modernidad y de la posmodernidad del activismo político de un artista. ¿no? Pero no deja de ser un activista, no deja de ser un activista, por ejemplo, en asuntos de género, a partir de Rose Seladie, por ejemplo. ¿no? no deja de ser un activista en, en ciertos tipos de eh, cuestiones que tal vez no estaban abiertas a los eh, accionismos activistas como los que hacía, por ejemplo, Joseph Beuys, no. Los dos son grandes artistas y son impresionantes ¿no? en sus legados, pero hay que diferenciar esas personas del personaje. Lo que pasa es que Boyce fue uno de los primeros artistas que trató de unir eso, ¿no? y trató de unirlo hasta que creo, ¿no? en, en lo personal, el personaje se lo comió. O sea, Boyce luego fue solo personaje, ¿no? O sea, su vida de hecho corrió riesgos y, y podría decirse que, que murió eh, en torno ¿no? a haber ido muy lejos en ese juego del personaje, ¿no? Se, se dejó llevar por su compromiso en el arte en torno a, a qué hace un artista y cómo lo vive de un modo extremo. no Duchamp no, Duchamp tenía una posición, hacía cosas, generaba cosas políticas, fue un, un, un, eh, un ser humano de su época, muy comprometido con muchos aspectos y se vio incluso en riesgo su vida por muchos aspectos. no eh, Tuvo una pareja con la que eh, Marie... Nunca me acuerdo el apellido, hoy me acordé por lo menos el nombre. Le, Reynolds. Es eh, eh, Mary Reynolds, ¿no? Que fue, bueno, una pareja absolutamente activista, ¿no? Una, una mujer que estuvo al frente, digamos, de movimientos de, de activismo en, en, en lucha, ¿no? Tremendas luchas contra los regímenes de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, Duchamp no estuvo lejos de todo eso. El, la persona y el personaje, el ser humano y el personaje en Duchamp están muy separados. ¿Por qué? Porque la historia del arte ha ido utilizando de manera sistemática esto, y Duchamp, como vimos, nunca dijo que no. A Duchamp, ahí está, esa es, ese es el It's About the eh, Duchamp nunca dijo que no, no, o sea, Duchamp lo que hizo fue... Eh, siempre, ante todo, decir primero que sí, y después veía qué hacía. ¿no? Entonces la historia del arte, mismamente contemporánea a su vida, fue generando todo este tipo de cosas ¿no? que estaban duplicadas, triplicadas, cuatriplicadas, de la, del mismo evento, y que decían tal vez todas algo diferente. ¿no? O sea, un mismo evento se relataba de cuatro formas diferentes, tal vez no radicalmente diferentes, pero con tintes diferentes, y Duchamp nunca eh, se ponía a aclarar cuál era verdad y cuál es no. Digamos, ¿no? Entonces, un poco que eso fue eh, generándose como un mecanismo en el que Duchamp permitía ¿no? abrir, en su juego de dadaísta y en su juego de desaparecer, porque recordemos que Duchamp quería desaparecer de ese centro, no es en eso que decimos eh, Duchamp es el primer también posthumanista, no, o sea, Duchamp no quería estar en el centro, no quería que se tratara de él el asunto, quería que se tratara de arte el asunto, no. Entonces él decía si a partir de decir tal cosa de mí se abre una discusión sobre arte bienvenido sea, yo no voy a cortar esa discusión diciendo esto es verdad, es mentira, o aquí hay un error, o, o hay una falla, ¿no? Tanto así que llegó a dejar, eh, llegar a extremos eso, ¿no? Una, ya lo contamos, que era el hecho de que se dijo muchas veces, infinita cantidad de veces, ¿no? De que él tenía una relación eh, amorosa con su hermana. Incestuosa. ¿no? Incestuosa es eh, tremendo, ¿no? Y él lo, lo dejó fluir, ¿no? Y cuando, cuando Tini, su última esposa, le, le dice, bueno, ¿hasta cuándo esto? Le dice, es peor si yo digo que no, mejor dejarlo que siga y que eso vaya generando discusiones, porque son es más interesantes las discusiones, ¿a quién le importa realmente si Duchamp y su hermana eh, tienen una relación incestuosa? Eso en todo caso es cotilla, digamos, es chisme, ¿no? Entonces, a él interesaba todo esto, lo fue dejando en claro en torno a esta cuestión de moverse del centro, porque no es él, no es el artista individualmente, no, el artista en términos de la persona, lo que importa en la historia del arte. Lo que importa en la historia del arte son las discusiones acerca de arte que hacen que eso avance, no, y que hace que eso, que llamamos arte, vaya generándose nuevos estadios de problemáticas y de sistematización. Duchamp no quiso eso, permitió que el arte desde muy temprano en su carrera como sistema, ¿no? y de algún modo también ¿no? como mercado, fuera aprovechándose de ese sí fácil, y se generaron todo este tipo de confusiones que hasta hoy mantienen prendida la llama de Duchamp. ¿no? Porque lo que mantiene prendida la llama de Duchamp es que seguimos sin saber cuál es la verdad de las cosas. ¿no? O sea, seguimos con un montón de dudas extremas, ¿no? Extremas, extremas, ¿no? Porque no sabemos incluso si algunas cosas son obras o no son obras, ¿no? Y, y, y qué estamos haciendo con eso. ¿no? Joseph Boy, Sandy Warhol son los que siguen a Duchamp y que en, en un punto muy claro, eh, a, analizando y conociendo muy a fondo la obra de Marcel Duchamp, van a venir a unir esto de persona y personaje. ¿no? Son los primeros que unen persona y personaje a nivel mainstream, a nivel grande, a nivel de eh, la historia del arte general internacional. ¿no? Antes de ellos hay algunos personajes que lo han hecho, pero que no llegan a cubrir, digamos, el espectro enorme del arte internacional, no, del arte internacional de su época y hasta incluso el arte internacional de hoy, más aún todavía el de hoy. no. Entonces, bueno, Duchamp, aquel personaje, aquel ser humano, que no son lo mismo y que es necesario identificar a la hora de establecer nuestra relación con esa atmósfera, Duchampiana. ¿no? Bueno, ¿Qué vamos a hacer con Duchamp a la hora de pensarlo, de tenerlo en cuenta, de traerlo a nuestras vidas y demás? ¿no? Si lo vamos a unir en persona y personaje a modo de lo que hoy conocemos ¿no? como artista, es muy probable que nos terminemos enojando, no, o nos terminemos quedando con mucha... ¡Ah! ¡Ah! Porque no vamos a terminar de eh, entablar cosas. Va a ser muy tenso todo, porque va a quedar en una situación muy. Eh, de quebrados, ¿no? Todo como quebrado, todo como que no se termina de pegar, ¿no? Como que una forma no entra en la otra, como que las cosas están siempre muy tensas. ¿no? Entonces, tenemos que tener en claro esto para poder recordar aquello que decíamos que es el incluso, ¿no? Duchamp trabaja con el incluso, no le interesa el personaje ni el ser humano, en su caso, ¿no? para la historia del arte y para el arte en general. Le interesa el incluso, ¿no? nos guiña el ojo, así pícaro como era, y nos dice, aquel asunto es el incluso, es la transversalidad, ¿no? los deja en sus notas, queda clarísimo dicho en sus notas, no él habla todo el tiempo de cosas trans-tal-cosa, trans-tal-cosa, lo pueden ver en el libro de notas que, que hemos pasado, no las notas de la caja verde, por ejemplo, tienen mucho de eso, ¿no? de trans-tal-cosa, trans-tal-otra. Eh, ahí si quieren buscamos algo, podemos leer, que yo hoy, eh, por dónde... No vi específicamente eso, pero lo podemos buscar. Eh, si tenés por ahí... No, no, no, ya lo voy a buscar acá. Bueno, a ver, pero hable mucho. ¿Querés ¿No? que vayamos retomando un poco sí. el ejercicio de hoy? Sí. Quiero tratar de bajar las herramientas ullampianas eh, para pensar en este fragmento mínimo resuelto. Que surge, también hay que decirlo, de todos estos encuentros de Duchamp, donde encontramos que Duchamp tenía esta manera eh, de hacer arte, y que bueno, que, que cómo lo hace, lo hace a través de un montón de herramientas que teníamos ganas de recuperarlas, tratar de escribirlas, y de decir, bueno, ¿por qué no armamos el decálogo Duchampiano? Que el ejercicio un poco lo habíamos hecho con voice la idea es hacerlo con Duchamp, con Warhol, con Sofical, para después tener como un universo de herramientas, que después, en algún momento, me parece que estuvo fantástico esta, esta primera hora, porque empiezan a aparecer también los cruces, las discusiones, y las tensiones que hubo también entre estos artistas para pensar eh, el arte. Así que bueno, eh, a usted... ¿Se les ocurrieron algunas herramientas o qué podrían decir como primeras, primeras notas para que vayamos sacando y empezando a, a construir? Sí. Patri. Sí, bueno, habíamos, yo había pensado con todos, el azar, el juego, y lo que más me llama la atención es un poco... Eh, eh, el imponerse, ¿no? O sea, su, su imponerse como artista a su modo, eh, más allá de toda crítica, ¿no? De la época. Eh, qué fortaleza, o sea, qué, qué, cent qué centro, o sea, como el eje ese de la rueda, ¿no? El centro, que todo gira para todos lados, pero aunque nadie entienda, pero está en su centro él, después lo demás gira. O sea, las ideas que él tiene se van muy... Yo tomo este ejemplo de, bueno, de esta rueda eh, que a él le gustaba girar, como un juego donde él está centrado como artista, pero en fuga, hay puntos de fuga que disparan eh, lo que cada uno puede ver, lo que cada artista toma de él, lo que. Eh, pero en realidad él no se mueve de su centro. O sea, esa personalidad artística es admirable, digamos, ese, ese centro imponente ¿no? que tiene. Eso nada más. Bien. Eh, Carmen. También quería decir de los reflejos, del reflejo sí. que no está, que no, donde no se ve el humano, digamos, pero hay reflejos, tal vez, de una humanidad artística, ¿no? Donde hay una mano artística que lleva, pero no se ve. Digamos, en la mayoría de la obra no se ve, pero ahí está ahí está el intento, la intención y la voluntad de él de hacernos pensar, <ríe> como el ajedrez, digamos, ¿no? O sea, es un juego, hay que pensarlo, hay que recorrer esta maquinaria, hay que verla, hay que, hay que intuirlo a Guillaume, ¿no? Hay que intuirlo. Y eso me parece bárbaro, genial, maravilloso, porque, bueno... Por algo, después de tantos años, seguimos con esos signos de, pre con esas cuestiones, con esos cuestionamientos, estas preguntas que nos estamos haciendo, ¿no? Carmen, ¿qué decís? A ver. Carmen, no se te escucha. O, o yo no la escucho, a ver. No, no se escucha. No, no se te escucha Carmen, vamos a ver si... Ah, pero tenés el, el micrófono activado, no. Tal vez el auricular. A ver. Hola. Ay, a ver, Carmen, no, no se te escucha. No. Eh, si no... A ver, ¿qué está pasando? ¿Carmen? ¿ya? Ahí Ay, está, ahí sí. Sí, no, estaba buscando un cuadernito mío porque sí. una de mis búsquedas eh, cuando estaba haciendo la investigación para mi tesis doctoral era identificar eh, aspectos de pensamiento, en el pensamiento de Duchamp, algunos conceptos claves que sirvieran para analizar el arte contemporáneo. Esto. Que es un bueno. poco lo mismo que, que ustedes están queriendo pedirnos en este fragmento mínimo resuelto de encontrar 10 herramientas duchampianas. Eh, yo había sí. identificado, aparte del azar, el juego, como dijo Patricia y Elena, también había hablado del azar, el otro día, este... Eh, lo infraleve, eh, la no contradicción, el humor, la ironía, la ironía positiva, porque no es la ironía negativa. Y bueno, no, no recuerdo... En este momento se había encontrado algunas más. Bien. Bien, pero está buenísimo. ¿Y te viene algo ahora así en, en particular, digamos, después de todas estas conversaciones y demás? Eh, me quedo con eso que vos decís de lo trans, porque también hay un libro que tengo sin traducir de Jean-François Lyotard que se llama Le Transformateur du Jam. Ah, mirá. Mirá. ¿Y qué será? Es sobre filosofía, pero no lo he leído todavía. O sea, me lo traje de México fotocopiado y nunca tuve tiempo de sentarme a leerlo, pero bueno, es una materia pendiente. Bien, bien, buenísimo. Buenísimo, buenísimo. Bueno, en eh, mmm. Él habla ¿no? siempre, aparte, el, el digamos, este, bueno, podríamos decir que de algún modo prefijo trans, ¿no? Que no, no, no es tal porque es mucho más complejo, ¿no? Eh, pero, bueno, como para poder entendernos más fácilmente, él lo utiliza también ¿no? en términos, por ejemplo, de la transformación, ¿no? O sea, de todos estos juegos, ¿no? También de, de, de la transparencia. ¿no? y que siempre está poniéndolos al límite, no, por ejemplo de la en, la en la transparencia, él pone, ¿no? como, como juego la transparencia también, no, eh, que en inglés eh, suena un poco parecido, bueno, juega ahí no, como es muy es muy cerquita, no. Eh, lo transparente con lo transparente, por ejemplo. ¿no? Eh, entonces esto del trans es eh, creo que, que muy claro ¿no? en Duchamp, y también es muy claro en sus notas, aquí yo si quieren, estaba justo abriendo, pasa que no encuentro específicamente, pero lo vamos a ir leyendo. Sí, yo acá y... estoy con el libro de las notas también. Pero... Perfecto, ¿lo tenés no, no. ahí abierto? Sí, bueno, a ver, espérame un segundo que... Eh, a ver, ¿qué te digo dónde estaba? Es que lo, que lo estoy buscando ahora, pero... Bueno, a ver, comparto pantalla yo y va a ser más fácil y ahí sea cualquier cosa. Vamos a... A, a ver. Pim, pim, pim. Ahí lo están viendo, ¿verdad? Sí. Bueno, vamos a ver. Este es el, el las notas, ¿no? Las notas, eh, el libro de las notas. Que, bueno, este es una primera edición, ¿no? De, de las notas. Luego, bueno, hay otro libro que son... Eh, este las... es con la introducción de Gloria Maure. Exactamente, a ver si este estoy... es el mismo que tengo yo. Vamos a ver... Sí, y la traducción de Dolores Díaz Villa es este. Sí. Eh, este libro, ¿no? Es un libro que, eh, bueno, está dentro de una colección que dirige José Jiménez y Rafael Argullol, y luego José Jiménez, más adelante, ¿no? Años después, publica otro libro en el que une este libro, que es el de Notas, con otro libro que se llama Marcel Ducet. Marcel Duchamp. Sí, no, perdón, no, no es ese, perdón, es Marcel Dusain. Eh, y que es, bueno, son dos, dos libros que Marcel él, no, Sí, que tiene el original, digamos, y también la, la traducción en español tienen en la, en la tapa la la Fresh Widow. Eh, estos dos libros luego los van a compilar y van a hacer un trabajo más de expansión, digamos. Es, en un volumen muy grande, muy gordo, en un libro gordo, de escritos de Duchamp, ¿no? se llama Escritos, eh, y, y compila esto y algunas otras cosas. ¿no? Bueno, en este, eh, a ese escrito no se los hemos pasado, hemos pasado este, ¿no? que es mucho más sencillo, este por ejemplo tiene una par, uno de los capítulos, es el gran vidrio, y vienen todas estas notas, ¿no? las notas sueltas, que están, eh, bueno, la gran mayoría en la caja verde, pero muchas otras por otros lados, digamos, ¿no? Eh, aquí había una, a ver si llegamos, miren ahí la número 66, a ver, ti, ti, ti, ti. sí, vamos a empezar de ahí, que dice, eh, para el texto de la novia puesta al desnudo, hacer un libro redondo, es decir, sin principio ni fin, ya sea que las hojas estén sueltas y sean ordenadas por la última palabra de las páginas, o repetida en la página siguiente, no páginas numeradas, o ya sea que el lomo de este libro circular, ¿no? este libro redondo, esté hecho con, anos, con anillos, alrededor de los cuales giren las páginas ¿no? de manera infinita. Eh, ver también para la forma de las páginas, dice Duchamp, este modo, ¿no? O sea, también tal vez las páginas, hacerlas redondas, que no tengan, o de algún modo que la lectura sea redonda, ¿no? Que no tenga un principio y un fin, una arriba y una abajo, etcétera, ¿no? Después dice, ejecutar, sigo leyendo las notas, ¿no? Ejecutar un cuadro sobre el vidrio tal que no tenga ni cara, ni reverso, ni arriba ni abajo. Este, esto me parece muy importante porque es tal vez una de las maneras también de entender ¿no? cuál era la postura de Duchamp frente al mundo del arte. ¿no? Era esta la forma de Duchamp en el mundo del arte, ¿no? un artista que no tenía ni cara, ni reverso, ni arriba, ni abajo, y a la vez tenía todo, no porque bueno, algo que no tiene todo esto, tiene todo esto, no es la gran... Eh, cuestión paradójica eh, A la vuelta de la página está el, el croquis de la nota 66 A ver, a, a la vuelta de la página, ¿para cuál lado? La que sigue, la 46 45, 46, sí, ah, acá está, la nota 66, claro, ahí está Sí, sí, sí, sí, ahí está el dibujito, ¿no? Maravilloso con los anillos. Faire un libre ronde. Está en Aquí. francés. Muy bien, ¿no? Ahí está. Perfecto. Eh, luego, por ejemplo, a ver si encontramos una que era acerca de los trans. Acá Ay. yo encontré en la página 162. Sí. Eh, Léelo, por favor. Que pero dice es 187, pero no sé si es la nota de él, porque ya es... Eh, proyectos no importa Léelo. dice proyectos transformateur, destiné a utilicé les petit, ah bueno lo leo en castellano, transformador concebido para aprovechar las pequeñas energías desperdiciadas como el exceso de presión sobre un interruptor, la exhalación del humo del tabaco, el crecimiento del cabello del vello y de las uñas la caída de la orina y de los excrementos los movimientos impulsivos de miedo, de asombro de aburrimiento, de... <risa> se me está resbalando, se me está resbalando el, el auricular. ¿eh? <risa> Ahora sí. La caída de la harina y los excrementos, los movimientos impulsivos de miedo, de asombro, de aburrimiento, de ira, la risa, justo me reía. La caída de las lágrimas, los gestos demostrativos de las manos, de los pies, los tics las miradas duras, los brazos que cuelgan del cuerpo, el estiramiento, el bostezo, el estornudo, la expectoración corriente o de sangre, los vómitos, la eyaculación, los pelos rebeldes, el remolino, el ruido al sonarse, el ronquido, el desmayo, el silbido, el canto, los suspiros, etcétera. ¡Qué preciosura! ¿Podés volver a leer cómo arrancaba, qué decía? Transformador concebido para aprovechar las pequeñas energías. Ese es el punto, ¿no? O sea, uh -huh. también creo que ahí hay algo que es súper interesante, ¿no? como una característica del de hacedor de arte, ¿no? Que po podemos entender que es el artista, pero también esto es eh, una muy buena herramienta para todos los aspectos que hacen al arte, ¿no? O sea, es una muy buena herramienta para todas las partes que constituyen la producción de arte sistemáticamente, de mercado, académica, eh, y tanto más no hoy, a partir de eh, bueno todos los tipos de agentes, no todos los tipos de agencias que existen en el proceso de, por ejemplo, la presentación de una exposición. no Entonces eh, me parece que es muy interesante ¿no? esa, esa capacidad de propuesta de Duchamp que expande, ¿no? que abre, que transversaliza también este, este transformador, ¿no? O sea, es una especie de caja de Pandora, no se termina de abrir nunca. ¿no? Aparte, se, yo lo relaciono también con la actualidad de disminuir la huella de carbono de cada ser humano. Eso. Entonces, eso, ¿no? la, la energía sustentable entonces, y también con el derecho a la pereza de la Forges. Sí. sí. ¿Cómo, ¿Cómo es la nota? Eh, que, que, ¿Cómo aparece allí? Para que el que lo quiere buscar en el libro lo pueda... Está puede en encontrar? la página 163, nota 187. Sí. Perfecto, porque mira, muy interesante. ¿no? Esta, esta eh, también visión, que volvemos a lo mismo, la tuvo Duchamp como persona o se generó a partir del rescate de esto y no de otra cosa, de que este libro, ¿no? que es un libro pequeño, porque dentro de todo es un libro pequeño de notas, ¿no? rescató este y no rescató otras, ¿no? Es, el, es la persona el, o el personaje histórico. Pero es, son notas de él, o sea, no son lo veo como de... personaje. Claro. Porque es él la persona, el artista, una sola cosa. Sí, pero eh, sucede que cuando en la historia del arte habla de Duchamp en ese sentido, nos está hablando del personaje, creo yo, ¿no? Porque si bien sabemos que es la misma cosa, pero hay una selección por cierto tipo de intereses de esta nota y no de otras. ¿no? O sea, son. A ver, vamos a mostrar el otro libro. Miren, a ver si lo puedo. Ah, ¿dónde lo tenía? Un momento. ¿A cuál libro, Fabio? Eh, el libro de... no, es otro que no hemos, que no hemos eh, pasado nosotros, acá lo tengo, mire, a ver, lo vamos a compartir. Dame un segundo. Mm, porque me parece que viene bien interesante a esto, ¿no? De la persona o el personaje. Muy bien. Ah, ¿Cuál es el libro? Este. No, eh, este es el libro completo, ¿no? De esto, o sea, nosotros tenemos este libro pequeño uh -huh. y este es el libro que luego compiló este que tenemos nosotros desde los años 90, me parece la edición, si son tan amables y me dicen. O, de, o incluso de los 80, me parece, 84, 86. A ver, no, no lo recuerdo. Lo, no, la primera edición del 89, la segunda edición del 98. Ahí está, ¿no? Entonces, eso es un libro de los 80, digamos, una primera compilación en español de los escritos, pero eran las primeras compilaciones que se hacían de los escritos de Duchamp a nivel popular, ¿no? Existían ya, pero todavía no. Nadie, había, nadie se había percatado, de hecho el primero que se percata ¿no? de los escritos de Duchamp como algo importante es André Breton, pero nadie le da mucha bolilla, ¿no? nadie, nadie deja digamos eh, como asentada esa posibilidad en la publicación de algunos libros, o sea, van apareciendo cosas, pero los primeros libros concretos y fuertes son estos, ¿no? sobre todo, en el ámbito de la, del español y luego entonces de ese pequeño libro que nosotros hemos pasado de las notas viene este que compila eh, du sign no que es esto sí. dulcandus signo y notas que es el que tenemos nosotros no entonces nosotros estamos leyendo este notas y eh, este eh, está compilando todo tenemos a Du sign también y me doy cuenta que no lo hemos e incluido en esta selección, ya lo vamos a escanear. Está por ahí, es una, una fotocopia. Eh, que es un libro muy bueno, muy, muy bueno realmente. Bueno, este libro no es un libro, es un libro gordo, miren el, el tamaño que tiene, ¿no? Es un libro, no sé si alcanzan a ver ahí, en el costado, es un libro ya copioso, ¿no? O sea, mira, acá va ni siquiera por la mitad y tiene 200, va por la página 211. Eh, vamos a ver a ver si logramos ver un poquito hasta el final Pero son creo que 400 Sí, son 459, serán unas 600, 700 páginas, digamos O 600, ¿no? 600 páginas eh, No lo tengo yo en claro a esto, por eso no lo, no lo, no lo digo con exactitud Pero eh, el punto está no en que cuando uno ve esto Cuando uno ve, a ver Quiero salirme de aquí, dejar de compartir, ahí está. Cuando uno ve esto, eh, lo, que lo que yo pienso es en esta cuestión clara, ¿no? Digo, bueno, ¿cuántas notas de Duchamp hay? X, ¿no? ¿Cuántas se han encontrado? Porque esto es, evidentemente, muchísimo más de lo que se ha encontrado, se va a seguir encontrando, y vamos a seguir pasándonos años este, haciendo peritajes para saber si son o no de Duchamp, ¿no? Porque estos son papelitos, recortes, escritos así como los vemos, ¿no? O sea, unos apuntes. La gran mayoría, inmensa mayoría de las notas. O sea, Duchamp fue un escritor teórico de profesión, no se sentó a escribir un libro, ¿no? O sea, se encontraron siempre estas notas en sus cajas, en sus archivos, en distintos tipos de cosas, ¿no? Recordemos que cuando va, por ejemplo, a, lo cuenta la Lamarche ¿no? que va a, a vaciar el, el, el piso donde vivía Mary Reynolds cuando muere, él estaba en Estados Unidos, Mary Reynolds muere huyendo de la guerra, digamos, cuando él va a vaciar el piso, eh, saca y tira y quema todo, ¿no? o sea, todo lo, que ha, todo lo que en ese piso había de la relación de él con Mary Reynolds, él lo quemó todo, ¿no? o sea, eso no quedó nada. Pero, pero quemó todo, <ríe> porque resulta que después siempre parece que destruye todo y después no, después en algún lado está. no Entonces, por eso digo, cuál es el, la persona y cuál es el personaje, acá es, es muy difícil de, de definir, pero es eh, interesante de pensar. no Después, por supuesto, cada uno toma su posición, porque también es lo que nos sirve ¿no? de Duchamp, según nuestra manera de hacer arte, nuestra manera de estar en el arte, nuestra manera de estudiar, de generar, de proyectar y tanto más. ¿no? Pero lo que es interesante es que, supongamos, de vamos a poner un número cualquiera, ¿no? mil notas, ¿cuántas se publican en... Eh, en, la, en el libro de notas que tenemos nosotros, que es el primer libro que aparece de textos de Duchamp ¿no? en español, por ejemplo, uno de los primerísimos. Bueno, ¿cuántas de esas mil notas? Y bueno, un porcentaje muy pequeño, porque después vemos que en el libro gordo de escritos son cuatrocientas y pico de páginas, no, no, no, no, perdón, dijimos más o menos unas seiscientas páginas, ¿y cuántas páginas tenemos aquí en este libro? So, eh, llega a ciento pero apenas no a ver cuántas páginas era el, el libro dice 205 207 bueno la mitad digamos no a ver un tercio un tercio exactamente sí, tenés razón un tercio no entonces tenemos un tercio de material no que decimos bueno quien editó ese material está dándole forma a un personaje que a partir de estas notas nos refleja o nos deja entender cómo era ese ser humano, quién era ese ser humano. ¿no? Pero Lo que pasa es que como las notas son tan abstractas, y tan contradictorias también, no hay, no hay tanto... Son abstractas, son historias, son también muy eh, paradójicas, o sea, Duchamp gustaba de generar el, la confusión. ¿no? Entonces, por eso digo, es muy difícil eh, a través de estos elementos y de estas compilaciones de estos elementos, pasa lo mismo con el libro de las cartas, ¿no? ahora hay una versión un poquito más ampliada, pero también pasa lo mismo, porque ¿cuántas cartas se envió o intercambió Duchamp con sus amigas, conocidos, amigas y tantes ¿no? de su época? De sus épocas, porque aparte un hombre de 81 años, que murió con 81 años, un hombre que vivió mucho, ¿no? y que fue muy prolífico, por lo menos en, el, en aspectos de escritura de cartas, escribió muchísimo, ¿no? y recibió muchísimo. Bueno, ¿cuánto hay de eso? Bueno, hay relevado muy poco, ¿no? porque eso toda por ahora entra en un libro que tiene este tab ahí, ¿no? y son más o menos eso, 800 páginas. Entonces tenemos muy poquito todavía. ¿no? Conocemos en el arte a una persona a través de estos datos que van generando un personaje que es una edición, es una construcción histórica, Duchamp es una construcción histórica, aunque nos vaya quedando en claro una intuición, una percepción de cómo él era como ser humano. Por eso digo, sí, lo dice Duchamp, sí, claro, lo dice Duchamp. Ahora, ¿qué dice Duchamp realmente? Bueno, depende de un montón de cosas, ¿no? Y aquí está dependiendo de un editor. Entonces, lo que podríamos preguntarnos es, ¿qué dice el editor de este libro acerca de Duchamp poniendo esta nota aquí y no otra? ¿No? En realidad, la voz acerca del arte a través de Duchamp es la del editor. ¿Qué es un gran tema en el arte siempre? ¿no? O sea, ¿quién está diciendo lo que se está afirmando acerca de arte, obra, artista, obra, formulación operatoria, mercado, sistema, etcétera? ¿Quién lo está diciendo cuando se dice, Casimir mmm, Malevich dijo tal cosa? Carmen Cachín dijo tal cosa, Carlota Reina dijo tal cosa, Fabio Dicamosi dijo tal cosa, Patricia Canelo dijo tal cosa. ¿Quién lo está diciendo? ¿No? Cuando mismamente nosotros, ¿no? quienes hemos tenido la posibilidad de estar dentro de los círculos de sistemas ¿no? del arte, en los que, por ejemplo, uno hace una exposición, y de esa exposición se publica una nota en un diario, o se eh, eh, hace una referencia, se, se escribe algo que aparece acerca de esto, ¿no? En, una, en un portal, en una, mismamente, ¿no? Aquí en, en las redes sociales y demás, y nos citan, ¿no? Diciendo algo, pues muchas veces es que nosotros no dijimos eso, ¿no? <ríe> oh, o, bueno, viene bien igual, porque tal vez es que no, no es un gran problema, ¿no? No, ¿no? no significa un gran problema, ¿no? No es que vamos a. Hacer que paren la, la, la, las rotativas y, dejen de, de, y que saquen de circulación cientos de diarios porque no dicen exactamente lo que yo quise decir. ¿no? Pero esto es algo que es una gran discusión en el arte y que es lo que también nos mueve a nosotros dentro de la Fundación a hacer este tipo de experiencias, ¿no? que es algo que no está buscando la verdad académica, pero tampoco está buscando el chisme, digamos, ¿no? sino que está buscando una transversalidad donde podamos sacarle a lo que está asociado a Duchamp, sea porque se dice que lo dijo él, porque lo dijo él, porque lo editaron, porque, no sé, lo hicieron decir cualquier cosa, después aparte está el tema de las traducciones, ¿no? Otro gran tema, el que traduce tiene un poder enorme, ¿no? Estas notas traducidas de ese papel, que aparte de Duchamp tenía una letra espantosa, porque en términos de que se entiende es muy difícil de entender, y encima va haciendo todos los juegos de palabras en las mismas notas. Entonces, eh, uno cree leer transaparente, pero la nota dice transparente, o al revés. Pero como él ya está haciendo en el mismo momento el juego de palabras, no se termina de entender si, si escribió transparente o transaparente por ejemplo. Entonces todos estos asuntos a lo que nosotros queremos llevarlo es a que bueno, qué pensamos cada uno de nosotros respecto a esto, qué nos pasa, más allá si lo dijo Duchamp o no, más allá si lo dijo o lo estableció la historia del arte, o cómo en ese sentido se fue desarrollando el proceso hasta llegar a nosotros, cómo nos llega a nosotros esto. Nosotros desde la fundación y dentro de nuestro modo de ver, creemos en aquello de la palabra viva, ¿no? Y cuando decimos eso siempre se pone en relación sobre todo con la Biblia, ¿no? Que es como la palabra viva más conocida que tenemos ¿no? en, el, en, en la cotidianeidad de nuestros mundos de occidente, sudamericanos, argentinos, por ejemplo, ¿no? Pero que no solamente se trata de la Biblia, la palabra viva, ¿no? La palabra viva es esto, son Palabras dichas por alguien que van trascendiendo el tiempo y que se van generando como realidades posibles en la medida del receptor que las activa, que las sigue eh, dejando respirar, dejando crecer, dejando expandirse. ¿no? Hay una palabra viva de Duchamp, bueno, si hay algún artista que para mí, ¿no? Aclaro, Así, muy literal, muy directamente. ¿no? Si hay un artista que para mí es eh, factible de tener una palabra viva, es Duchamp, porque Duchamp jugó ¿no? desde el dadaísmo hasta yo creería ¿no? de una manera muy, muy proto, ¿no? muy siendo realmente muy innovador en los últimos años de su vida, en algo que luego desarrollaron con la palabra movimientos como los del mayo francés. ¿no? O sea, Duchamp con la palabra hizo muchísimas cosas, ¿no? y con el lenguaje en ese sentido, expandido a lo plástico y al arte, hizo muchísimas cosas. Entonces hay algo muy fuerte con la palabra vida, que era lo que enojaba tanto a Boyce que no se puede establecer una verdad. Duchamp es eh, también el padre de la posverdad en ese sentido. ¿no? O sea, hay que buscarlo de, de muchas formas para poder decir, bueno, mira, yo esto que te digo es realmente una verdad. ¿no? Caso, la estoy haciendo larguísima, perdón. Estaba si, si pensando, ¿vamos a tener que cambiar el nombre de la fundación o...? Ya está, o sea, Boyce murió después de luchar. No, es que yo creo que está, es, es justamente este el punto de partida, ¿no? De Boyce y de Warhol y luego de, por ejemplo, Sofical, que nos lleva hasta este presente, ¿no? Que es lo que estamos buscando nosotros ilbanar, y estamos buscando comprender, ¿no? ¿Qué pasa desde la modernidad hasta hoy? ¿Cuáles son los mecanismos de desarrollo? Que van incluyendo las descripciones históricas de esos mecanismos, pero también que queremos meternos a deconstruirlas, queremos meternos a analizarlas, escuchar, pensar en la palabra viva de los artistas y ver qué nos pasa y a ver cómo llegamos a esta postcontemporaneidad después de todo eso. ¿no? Que es una postcontemporaneidad absolutamente 100%, 1000% sujeta a un a todo aquello. El arte no se ha emancipado de ninguna manera en esto que podemos llamar y entender como arte postcontemporáneo actual del arte de la modernidad y de la posmodernidad. O sea, seguimos absolutamente sujetos. ¿no? Es como Entonces, el humano, el humano no es transhumano hasta que, porque está sujeto el humano todavía, digamos. Exactamente, ¿no? Entonces, esto... Bueno, quería decir una última anécdota en relación a esto, ¿no? Que tiene que ver con aquellos de Calvin Tompkins y su biografía, la biografía que podemos decir la más académica, ¿no? De un, de un señor, además, que era un excelente investigador, y que aparte ¿no? conoció a Duchamp, eran conocidos, podríamos decir, amigos de Duchamp, ¿eras amigo o no eras, no? Así que era amigo y que trabajó no con Duchamp eh, muy cerca y bueno luego publica esta biografía que es una de las más conocidas no la más taquillera la famosa eh, biografía eh, que que bueno debe, no sé por qué edición va pero se ha eh, vendido de a, de a miles seguramente no son miles y miles de esos tomos que se han vendido esa es una biografía que luego va en, en la historia de las biografías, porque el, el género literario, biografía, tiene muchos eh, avances, ¿no? Ha tenido muchos avances desde la, desde la época de Calvin Tompkins, que escribió esta biografía de Duchamp, hasta hoy. Ese género avanza y han ido apareciendo muchas biografías. Una de las últimas, que es este libro que leímos, ¿no? en Lecturas de la Bomba de Miel, que es el de marca Marcadé, La Vida Crédito, que es una de las últimas biografías que aparecieron, eh, complejas, digamos, todavía con un formato extenso, ¿no? Un, un libro gordo, biográfico, con muchísima, muchísima data, ¿no? La, la, la biografía de Marcadé, cuando apareció, era una verdad absoluta, digamos, ¿no? O sea, no había forma de, de, de decir que esa biografía tenía errores, por ejemplo, porque si bien había algunas cosas, ¿no? Que siempre son las mismas que se dicen. No sé, que este, Tompkins dice, el ladrón de la loconda saca el cuadro, va hacia un costado, lo enrolla y se lo mete bajo el... El, este, la chaqueta, el saco, ¿no? Y, y no se lo puede meter porque es una tabla, digamos, entonces no lo puede enrollar. Son como, como cosas, ¿no? Qué bueno, muchos le achacan a, a, a Tompkins, ¿no? Como que Tompkins reproduce las notas de la época que decían eso, porque el periodismo no entendía de arte, entendía del delito que era robar a la Gioconda. Entonces Tompkins toma los datos, ¿no? Y como Tompkins también era periodista, no era historiador del arte, eh, reproduce, ¿no? Y cuenta y novela un poco, hace un poco de escándalo, un poco de, de, de imaginación de uno, ¿no? Imaginando un ladrón, este, haciendo semejante horror que sería enroscar, ¿no? Eh, bueno, todo esto, ¿no? Es, es, es divertido y está bueno, no está mal, digamos, pero no es, no es correcto, no es verdad. Ese es el, el, el, el gordo, ¿no? creo que es el que más siempre se le achaca a Tompkins, donde uno ve que hablen de Tompkins siempre sale el tema, bueno, menos mal que salió aquí para que seamos también parte del algoritmo. Pero Tompkins tiene muchos otros errores que van apareciendo en la medida en que van apareciendo los documentos. ¿no? Pero cuando llega a los, a los años 2000, ¿no? 2007, y nos encontramos con la eh, biografía de Bernard Marcadez, que estos errores ya son infinitos, ¿no? porque es que ya se ha avanzado tanto y se ha deconstruido tanto, que Duchamp se ha transformado en otra cosa, ¿no? porque Duchamp en ese momento ya necesita ser otra cosa, ya no puede ser lo que era en la época en que se escribió la biografía de Tompkins, porque ya el sistema y el mercado no le sirve, ya se le sacó todo el jugo posible, entonces tiene que aparecer alguien como Bernard Marcade, que es un señor muy diferente a Tompkins, a Calvin Tompkins, ¿no? Como persona, personaje, autor y demás. Tiene que aparecer, escribir una biografía muy diferente que a Duchamp lo saque del estereotipo y lo meta en otras posibilidades y abra de nuevo el juego, ¿no? Entonces ese es el punto de esto que a nosotros nos interesa poner aquí, ¿no? Como lo vivo de estas historias de, del arte, lo vivo de estas historias de artistas en tanto personajes, lo vivo incluso, ¿no? De lo que nos puede llegar de ellos como personas y lo vivo de todo lo que en ellos se fue gestando y se fue dando y, y nosotros estamos de a, de a poco, ¿no? A, a, a medida que pasan los años Seguimos recibiendo ¿no? es, es, un, es una especie También de, de construcción De ciertos estereotipos Sobre el propio aspecto ¿no? De definición De artista eh, en, en, en relación A qué es lo que nos legó ¿no? Lo que Duchamp Poiss, Warhol, etcétera Nos han legado Son eh, bloques, volúmenes vivos de materiales, son materiales orgánicos, absolutamente orgánicos. Y si en algún momento hemos pensado, hemos creído, ¿no? porque así ha sido en su momento, ¿no? que estos materiales estaban cerrados, eran bloques monolíticos, verdades absolutas y tanto más, ¿no? pues que en este tiempo lo que hemos visto es que eso mínimamente se ha deconstruido, ¿no? ya no se trata de que hay verdad o mentira de que lo dijo Duchamp o lo dijo un editor, de que lo hizo Duchamp o lo hizo un artesano, de que, lo, de que Duchamp dijo que era obra y después no era obra, o que Duchamp dijo no, la puerta yo nunca la consideré obra. Yo solucioné un problema que tenía en mi casa, que era, tenía la puerta de la cocina y de la habitación juntas, y no sabía cómo hacer para cerrar una y cerrar la otra, porque se me juntaban las puertas y era un lío, o sea, no tenía espacio. Entonces lo único que hice fue diseñar una puerta, que cuando yo entraba a la cocina cerraba la habitación, y cuando entraba a la habitación cerraba la cocina, porque yo vivía solo, yo no podía tener los dos espacios a la vez. ¿Estaba en uno o estaba en el otro? Entonces, ¿para qué necesitaba uno abierto si estaba en el otro? ¿no? Entonces, la puerta lo que hacía era esto. Pero después, ¿qué es la puerta hoy? Bueno, es una obra de arte de Duchamp, pero Duchamp nunca quiso, en, en primer punto. Después sí, ¿no? Pero, digo, Duchamp, aparte, es eso, es ese juego, ¿no? Es el juego de, de decir... El, la rueda de bicicleta es una rueda trans, porque es una rueda femenina macho, ¿no? que entra con una especie de terno, que es la horquilla, a un soporte que tiene un agujero, que es un banco, entra, pasa un buen pedazo para abajo de la horquilla, que es lo que ayuda a sostener que no se caiga, ¿no? genera una dinámica para que cuando gire no se caiga, pero cuando, cuando con Schwartz, su galerista de los años 60, cerca ya de su muerte, reproducen los Readymates y hacen ocho Readymates de cada uno, copias firmadas, autorizadas, autenticadas por Duchamp, no tiene horquilla, ¿no? Está atornillado. Y era indispensable, porque si de, esto, de esto se trataba, de una trans trans todo, ¿no? Y acá qué pasó, digamos. Pero Duchamp lo firmó como, como idéntico, pero no lo es, ¿no? Entonces uno de en la muestra de, del Museo de Frankfurt, lo que podía ver era eso. El supuesto, una de las reproducciones supuestamente idénticas a, la, a las iniciales, ¿no? De la rueda de bicicleta, donde la horquilla pasa, y las de Schwartz, donde no está, donde es un tornillo, ¿no? uno mira, con mucho peligro de ser arrestado, pero uno puede mirar, ¿no? y, y es un tornillo, no, no, no tiene ninguna otra ciencia. ¿no? Entonces, ¿Por qué es un tornillo además? Porque la rueda original de bicicleta era para hacerla girar. La rueda, la rueda de Schwartz ya no es para hacerla girar, porque es un objeto para mirar. Entonces ya no hace falta que se banque el movimiento. Porque pienso que si uno hace girar fuerte no, la rueda de bicicleta eh, de las reproducciones con Schwartz Pienso que eso se, debe, se quebraría ahí, porque no, me, no, me, no, no, no logro entender cómo lo va a sostener. Pero no, ya no va a girar nunca más, porque eso es algo estático que queda en una tarima, no o que queda en algún lugar, es arte, es una obra, es una pieza que no se toca. La primera pieza sí se tocaba, la gente venía y lo hacía girar con Duchamp en su casa, digamos. La gracia de la bicicleta era que girara, no que la mirara no era retiniana, pero Duchamp genera un, un remake retiniano al final de su, de su vida, y lo autoriza como absolutamente idéntico. Entonces todos estos juegos ¿no? lo que hacen es a Duchamp también un precursor en torno a la deconstrucción de la verdad en el arte, de la verdad en la historia del arte, de la verdad en la relación de la obra, definición de la obra de arte, ¿no? la relación en la definición de la obra de arte, entre, por ejemplo, lo original, la copia, uh, todo este mundo ¿no? de cuestiones, y tantísimo más, ¿no? O sea, Duchamp es precursor de todas estas cuestiones que hoy están sobre el tapete, la gran mayoría solucionadas, porque las hemos dado por hecho, listo, ese está, o sea, de igual, ¿no? Nos da igual, cosa que me parece que es muy interesante para pensar desde Duchamp, ¿no? Porque a Duchamp también le daba igual. ¿No? Le daba igual. Jugó a eso. Y eso también es lo que nos, nos legó. Y esa también es una muy interesante herramienta, ¿no? Una herramienta de moverse, correrse de un centro que busca una definición en términos duales, vamos a decirlo así, ¿no? para generarse como una verdad absoluta, ¿no? y él busca correrse de ahí para generar algo que está vivo, que es algo que no tiene de ninguna manera la intención de quedarse quieto, y de que cuando se queda quieto se transforma en su propia burla casi de inmediato. Porque en cuanto establecemos algo de Duchamp, sale él mismo por otro lado y nos saca la lengua, ¿no? Se burla de nosotros. Entonces, eso es lo que creo que está interesante de Duchamp para que entendamos también del arte, porque el arte hasta hoy se ha servido de todo esto también para hacer sistema. Cuando el arte ha llegado a ser lo que es, ha sido porque también ha aprendido de todo esto. Y cuando nosotros decimos, el arte es insoportable porque es inentendible, contradictorio, ¿no? El, el arte como sistema, como mercado, como academia, decimos, el arte es inentendible, es contradictorio, es insoportable porque llega a puntos en los que yo no sé si me están tomando el pelo, si me están diciendo la verdad, si esto es una, una tesis de, de, de postdoctorado de no sé dónde o es un, eh, eh, una tontería de alguien muy, muy este, poco capacitado y que todo vale, todo puede ser, todo es en ese sentido factible de ser un elemento, una materia de producción de arte. En ese sentido, entonces, Duchamp es también precursor y la historia del arte como hemos visto y se puede ver claramente en cualquier libro de historia del arte, ¿no? desde la modernidad hasta acá, ha trabajado directamente con Duchamp casi siempre como un eje fundamental. Y no solamente entonces han nombrado a Duchamp, lo han editado y han hecho lo que han necesitado, sino que también han aprendido de sus juegos, para hacer historia del arte. ¿no? La historia del arte es una de las cosas más Duchampianas que han existido. ¿no? Si es que todavía existe, bueno, de las que todavía entonces existen. Bueno, hablé infinitamente. ¿Qué opinan? ¿Qué dicen? Sí, respecto a la... No sé, me quedó la duda respecto a lo que vos decís, la historia del arte... Bueno. Porque en realidad a mí parecer, humilde parecer, es como que se cortara ahí un poco con Duchamp la, la historia lineal del arte y digamos se metería como otro, otro punto de vista, no sé cómo explicarlo porque no, no me da el vocabulario. Eh, ya no, no, no, sí. Digo que yo acostumbrada a leer libros de arte cuando estudiaba, qué sé yo. Ahora, si yo me pongo a leer eh, libros de, de, de escritos de Duyano, o sea, es como eh, inverosímil ver, verlo a él en, en la línea que venía yo viendo la historia del arte antigua, moderna, o sea, es como un... Eh, un corte, siento, pero no lo puedo explicar. Una transversalidad. Eso, sí. Eso, sí Hasta en las imágenes, ¿no? Sí. Sí. Y además veo como también una valorización de lo que los artistas en realidad siempre trataron de dividirlo bien claro entre eh, artista y artesano, ¿no? Artista y, y, como os decís, por ejemplo, este tema del de, de reedmei o de la rueda, de, que va cambiando, que una vez es fija, que otra vez el tornillo, traspasa, que después no traspasa. Eh, es un, digamos, una, algo muy artesanal, ¿no? Como que lo va dejando así, como viene, o sea, lo va, va aceptando estos cambios de su propia eh, primera obra, eh, estas mutaciones que son más bien artesanales, eh, las acepta con naturalidad y son obra también, digamos, no, o sea, eso, de, de lo artesanal, digamos. Buenísimo. Carmen, ¿qué decís? No digo nada, no sé qué decir. <risa> Eso de Schwartz, no, no, no sabía que había cambiado la, la rueda de bicicleta. Lo que contaste ahora. Está bueno. Sí. Ahí en lo de, de Schwartz okay. es, es fuerte, porque aparte, por ejemplo, lo de Made Eso me hace pensar que él es, por un lado, que lo anoté recién, como que él era autónomo del mercado y por otro lado juega. Al, a la mercantilización juega el juego del arte también en un punto porque seguramente ya edad avanzada cuando no le debe haber importado tanto ser eh, tan disruptivo en, me acuerdo una imagen en un video de esos que tengo en VHS donde él está firmando firmando, firmando, firmando, firmando. Sí, sí, sí. Entonces debe haber estado también para, bueno, para vivir un poco una calidad de vida mejor, seguramente, porque cuando él era artista joven, disruptivo, era bastante austera su modo de vida. Comía, un, todos los días comía un plato de tallarines por cuatro dólares, 40 dólares, no sé cómo era su... 4 Cuatro, cuatro. cuatro sí. dólares, era su... Su forma de vida era bastante austera. Y ya después de grande, bueno, ya casado, habrán tenido otras necesidades también. Sí. Recordemos que Duchamp siempre también estuvo ligado ¿no? a una um, situación social de, de, de mucha comodidad en términos de lo económico, ¿no? O sea, él estuvo rodeado de personas que no tenían ningún tipo de problema económico. Sí, y, sus coleccionistas. Y, Sí, también la gran mayoría de sus amigas y de sus amigos, ¿no? porque finalmente los artistas que le rodearon fueron teniendo sus éxitos y eso les fue generando sus eh, maneras ¿no? de estar en el mundo del arte eh, más tranquilos y más cómodos. ¿no? La gran mayoría además se cruzó con, con gente de mucho poder, de mucho bienestar económico, de mucha presencia, de mucha influencia y tal, ¿no? Y bueno, se fueron dando todo tipo de, de situaciones en las que Duchamp siempre estuvo muy en ese mundo, ¿no? Su mundo fue ese, un mundo de, de mucha comodidad, que es el mundo que critica eh, Boyce, ¿no? Y que un poco, eh, por eso, más allá de que, de que además él era en un punto, ¿no? Si se quiere más, este un punto más ortodoxo, ¿no? era eh, aquello de lo que Boyce le acusaba, ¿no? y básicamente porque recibía eh, de, de, de apartes ¿no? la herencia de su padre, eh, cuando su padre todavía estaba en vida, ¿no? o sea que le permitía de algún modo no trabajar y vivir de esa de esa renta, ¿no? No era una renta como tal, pero podemos llamarlo, ¿no? Para poder, de algún modo, establecer cierta relación, digamos, con ese burgués que nombra Boyce, ¿no? Pero ese burgués que nombra Boyce no es solo por eso, sino por ese contexto donde se da la vida de Duchamp siempre, ¿no? Que es un contexto que para Boyce era ese contexto burgués, ¿no? A esto voy porque... Eh, en el caso no de los últimos años, cuando él está con Tini, su esposa, ¿no? No, no, no, Duchamp no necesita evidentemente de, de vender ningún ready-made para vivir, digamos. ¿no? Y si pudo o no tener la necesidad económica por alguna razón, eh, la podría haber suplido con muchas otras alternativas ¿no? Duchamp era un, un señor internacionalísimamente conocido Y bueno, muy, muy, muy solicitado, muy querido incluso ¿no? Otra cosa también es que es importante decir de Duchamp No existen casi cosas negativas ¿no? que se hayan dicho de él en lo personal ¿no? ni, de, ni siquiera por ejemplo de sus ex esposas que siempre es lo más jugoso para el chisme ¿no? en, la, en el arte y las exesposas o exparejas de Duchamp, no ex exesposas, exparejas, sus dos esposas, ¿no? la última Tini y su primera esposa Lidia, no hablan nunca mal de él, ni siquiera Lidia que fue una situación súper rara, y habla perfectamente, ¿no? siempre habla muy bien de él, entonces... Es como Duchamp contaba con mucho apoyo, contaba con muchas cosas y no sé si realmente, esto lo digo yo desde mi percepción, ¿no? Yo pienso que Duchamp quiso jugarle un jaque mate casi final porque él sabía que estaba, que estaba viejo, ¿no? Para su época, 80 años es mucha edad, ¿no? Y setenta y pico que tenía en el momento en que empezó con los Ready Made, los ready -made eh, con Schwartz. Era una edad avanzada, ¿no? Entonces, eh, él creo que, quiere, que lo que hace es jugarle un, un último jaque mate al arte en donde todas estas fallas, no, errores, en esos remakes, lo que hacen es eh, desarmar y desbaratar todo un sistema de, original, de originales que existían. Porque los originales pasan a ser... Viejos, digamos, ¿no? O sea, los, los, los nuevos son estos, Ready Mates, ¿no? Que además no son realmente Ready Mates. Esa es otra de las interesantísimas cosas que pasa con esto que el mundo del arte, además, aún hoy no termina de aceptar, porque aún hoy a, a, lo que hizo Schwartz, ¿no? Lo, lo entienden como una aventura desalmada, ¿no? De un. Este, un loco, de un, de, un, este, de un empresario absolutamente ambicioso y e extremo. ¿no? Pero lo que hizo Schwartz fue replicar eh, los ready-made a partir de un artesano que hizo los moldes y que se hicieron los colados en los materiales que eran originalmente. O sea que estas son piezas hechas artesanalmente, para reproducir casi con exactitud los primeros ready-made que eran cosas compradas industrialmente. ¿no? Entonces acá el, el proceso de deconstrucción es extremo, y Duchamp entiende eso, y eso es lo que le interesa, porque finalmente termina haciendo de los Readmade unos originales únicos en ocho copias, de las cuales siempre se queda una él, y hay una para, para museo, o sea que solamente seis se venden, no y de estas copias, de estos no últimos, lo que se desprende es la obra aurática, ¿no? porque estos sí que son extremadamente únicos, <risa> o sea, estos sí que son algo de nuevo hecho no este, a, a, a la manera pre-Ready-made y lo que hace es, de, es, des, es desbaratar todo lo que el arte había sostenido y había creado con el Ready-made la teoría de que cualquier elemento ¿no? en Duchamp era tomado firmado y hecho arte y, y, lo, y lo, lo deconstruye porque acá Hace una reproducción de eso, artesanal, firmada con millones de diferencias, pero la firma como idénticas ¿no? a las originales. Sí, Patricia, Tricia por favor. Sí, eso no, no lo sabía. O sea, a ver si entiendo. Eh, por ejemplo, eh, los ridimales que eran eh, metálicos o como eh, el secador y eso se vuelve a hacer con, no sé, con alambre o con cera y se vuelve a, a fundir, ¿es así? Es así. Ah. O sea, supongo que serán vaciados, ¿no? Supongo que es un vaciado que eh, se vuelve sí. a hacer en eh, manera artesanal, ¿no? el migitorio, que el mijitorio ahí vuelve a tomar una forma muy parecida al de la exposición eh, de los independientes, porque el mijitorio original de los independientes se, se pierde, no supuestamente cuando sí. da Arensberg y Arensberg lo pierde, o Duchamp cuando sale de ahí tan enojado lo, lo deja en una esquina, abandonado, no se sabe, ¿no? pero se pierde, y lo único que queda son las fotos que se toman en, el, en, la, en una especie de rincón donde lo habían dejado medio abandonado, oculto. En la, en las la... fotos son en la Galería 291, que las toma Alfred Stiglitz. Eso, eso, ahí va. no Ah, tenés razón, sí, es verdad. Estas fotos ¿no? son las que se toman luego para hacer el... el... Blind, el blind man cuando hacen eh. el catálogo de blind man pero la foto la toma Stiglitz en la galería 291 que lo pone ad, adelante de una obra donde es. hay una forma que es parecida al migitorio y con la luz la hace parecer una madonna o un buda el buda del baño el buda del baño de todo esto digamos de estas imágenes es de los que se se toma el artesano que hace el molde y reproduce para Schwartz. Entonces es la primera vez que aparece uno muy parecido, porque todos los otros migitorios no eran tan parecidos, nunca se había encontrado el mismo, exactamente el mismo, eran parecidos pero tenían diferencia, y acá es el que más parecidos son, son los últimos. ¿no? Yo siento que Duchamp se ríe, se ríe tremendamente y dice, y hace otra vez el jaque, ¿no? Juega otra vez al jaque, a todo un modo del arte del cual él no estaba de acuerdo y del cual él era anarquista, ¿no? O anarquista, o este tipo de expresiones, ¿no? Pero eh, con lo cual él no quería jugar. ¿Y cómo mejor no jugar con algo que desde adentro, ¿no? Del mismo sistema con un galerista que era tal vez el más desalmado de todos, ¿no? porque si, si había un galerista ¿no? que trabajó con muchos, porque trabajó con muchos artistas muy importantes de la época, ¿no? que fue Arturo Schwarz, era él, ¿no? él era un galerista realmente que no tenía mucho eh, límite ético para hacer ciertas cosas. Y Duchamp creo que trabajó con él y aceptó porque no era la única galería que quería trabajar con Duchamp, pero aceptó trabajar con él porque me parece que vio la posibilidad de ir a fondo con cierto tipo de gestos que seguían poniendo vivo lo que la historia del arte había ya dejado estático. ¿no? Lo, lo, lo, lo volvía a hacer respirar. ¿no? Es, es, ahí, ahí en esa época también... Eh, un texto, un, una de estas notas, ¿no? Que, en la que Duchamp dice, eh, volver a, volver como, como esto que hace un, cuando tenés un infarto y te, como de fribi, desfibrilar, ¿no? Como ¿no? algo de eso, ¿no? Como volver a algo que se detiene, volverlo a que lata, ¿no? A que, a que vuelva a latir, ¿no? Y se lo toma muchas veces por su propia sensación de estar cerca de la muerte y por la etandone, ¿no? Que alguien que muere cuando aparece una obra como la etandone póstuma lo vuelve a hacer vivir, ¿no? Pero lo vuelve a hacer vivir como personaje, ¿no? Como, como Marcel Duchamp sigue vivo, pero la persona está muerta, ¿no? Bueno, o sea, me, me rasco acá porque ya o sea, me, me... ¿Cuántas cosas? Carlos, por favor, quiero tú... Todo... A ver, ¿qué decís? ¿Qué opinas? <risa> <risa> I... <risa> <risa> Ay, Dios. Dios. No, Todos así como... Oh, por Dios. <risa> oh, my God. ¿Podés? Sí, ahí. Carmen se está nicando así que no sé si estás con mucho calor. Yo también, chicas. Hago el gesto porque estamos todos así. ¡oh! <risa> Hace calor. Sí, Carlos, te escuchamos, te escuchamos, perdón. No, yo entré en trance. Vos me haces remixar, pero yo entré en trance. Eh, no, bueno, nada, nada, siento que, que muchísimo jugo de Duchamp todavía para exprimir. Eh, no, hasta ahí quedé, Fabio. Ok, ok, ok. Chicas, ¿ustedes algo? ¿Qué dicen? ¿Qué opinan? A mí me vino. Eh, no sé por qué la, la idea esta de, de que Bewis, o sea, yo sé Bewis mm, muere más joven y en su rostro siempre vi eh, como una como que sufría de algo físico sí. y él muere de una asfixia, de un algo del corazón, digamos. Sí. Un eh, pero sí respiratorio, ¿no? Esto me, no sé por qué hablo de esto, si viene al tema o no, pero algo estábamos hablando de que nos falta el aire o de que hace calor o de que Duyama es un elixir que sigue fluyendo ¿no? Y nos sigue desparramando esta, esta alegría y esta, estas cosas, ¿no? Esta vida. Sí, hay sí, una... Um... Hay una foto de Man Ray, no sé si la conocen, que es de Duchamp apenas muerto, que era un trato que tenían. Es, es muy linda esa historia, ¿no? La cuenta este. Bueno, la cuentan varios, pero entre ellos Bernard Marcadé, en esta eh, biografía que nombramos, ¿no? La, la vida crédito, que es la última que hemos estado leyendo y es la que más tengo en la memoria en este momento. Y que es que, bueno, Duchamp está con, con algunas personas en su casa cenando, están muy tranquilos, ¿no? El, el, el, bueno, supuestamente tiene un cáncer, pero a esto Bernard Marcade no lo dice, pero supuestamente tenía un cáncer, un cáncer de su próstata, ¿no? Que, con la cual venía renegando durante los últimos años, venía con problemas de próstata. Y eh, bueno, este cáncer estaba avanzado. Eh, Tompkins dice que no, que Duchamp no sabía, ¿no? Bueno, qué sé yo, si sabía o no sabía, pero ahí estaban y parece que estaba avanzada la cuestión y que en esa cuestión están cenando, están muy tranquilos y cuando se van eh, sus comensales, eh, Tini lo encuentra lo encuentra muerto, digamos, ¿no? O sea, muere los, al poquito rato de que estos comensales se van. Entonces, inmediatamente, ella le avisa a Manray y Manray viene y le toma una fotografía. Y bueno, esta fotografía se ha analizado mucho también, ¿no? Porque es la fotografía de una persona muy tranquila que está durmiendo en una paz tremenda. Y bueno, se la ha analizado en términos de esto, ¿no? De de una manera, por supuesto, hiper subjetiva, ¿no? Una manera muy cercana, bueno, a dar opiniones por dar opiniones, porque yo no, no he leído específicamente estudios, ¿no? Eh, no sé, científicos acerca de la cara de Duchamp muerto, ¿no? De su rostro, pero sí en torno a esto otro, ¿no? A, a muchas cosas que se han dicho en relación a esa paz con la que Duchamp. Eh, muere, ¿no? A una, a una paz de un tipo que había hecho con mucho esfuerzo y bajo mucha autopresión una obra y había dejado un legado que había constituido toda una manera filosófica de ser, ¿no? De estar. Eh, un Duchamp que muere de muchas maneras feliz o algo así, ¿no? Supongamos. Pero Tini dice que sí, que muere feliz, ¿no? Ella después dice que sí, de, cuenta estas anécdotas, ¿no? Los, los sus comensales, digamos, sus invitados, que no me acuerdo en este momento quiénes eran, pero eh, no, no recuerdo si es Mark Ernst, no. Se, eh, bueno, no, me, no recuerdo quiénes eran, pero eran del mundo de la, de, a, del arte, ¿no? Y tal. Creo que no estaban los Man Ray, eh, pero podrían haber estado tranquilamente. Era este tipo de gente con la que Duchamp siempre estaba y que, bueno, muere así, ¿no? Y después este, Nora, la hija de de Tini, cuenta, ¿no? Que sí que ella es la primera que va y, y es la que toma las fotografías en el estudio donde estaba letando Tandoné armada para, para que apareciera una vez duchamp muerto, ¿no? a los pocos días, digamos, de que duchamp muere y que se empieza a abrir este misterio, es Nora la que va y toma las primeras fotografías, ¿no? y que bueno, esa, ahí cuenta ¿no? que... Que se da cuenta de, de que Duchamp estaba muy conforme ¿no? con lo que estaba haciendo y con lo que había hecho. Que era esto, haber generado siempre la caída de una piedra en un lago muy tranquilo o algo así. ¿no? La caída de la piedra en donde todo parece que fluye tranquilo, bien o convenientemente tranquilo y que de una manera muy... Eh, en algún punto apacible ¿no? aunque cuando tiró una piedra no es tan apacible pero tal vez este darle no hay, hay este, un libro muy lindo que se llama Dar con un palo al agua no que es de eh, de, eh, de Castro no recuerdo el nombre que refiere también a una obra específicamente a una obra de eh, Ay, ¿cómo se llama? De Andy Goldsworthy, que es, eh, no sé si le conocen, Andy Goldsworthy, un artista del land art nuevo, ¿no? Del post land art. Andy Goldsworthy. Ahora se los paso ya por acá. Bueno, les voy a pasar, voy a andar para pasarle. Tiene, hay dos videos muy, muy interesantes acerca de él, que en alguna época fueron. Andy Goldsworthy, que en alguna época fueron, bueno, unas eh, películas que incluso estuvieron en los festivales y demás porque ganaron premios, etcétera, ¿no? Eh, que retratan a un artista que hace cosas en la naturaleza, Andy Goldsworthy, en Escocia, en un pueblo, él sale a la naturaleza, a un bosque que rodea el pueblo donde vive, y allí trabaja haciendo todo tipo de cosas, pero que son absolutamente efímeras, que duran apenas un ratito, o algún par de días, como mucho. Entonces todo el soporte de estas cosas es... Perdón. Se me está quedando sin batería. Eh, todo el soporte de esto termina siendo el, el video, la fotografía. Entonces se hicieron unas películas una primera en el año 2003, donde se lo ve a él eh, trabajando en ese bosque, la película se llama Ríos y Mareas, Rivers and Tides, y, y es, un, es una maravilla, es absolutamente impresionante lo que este señor, muy duján, piano aparte hace, no también muy boiciano, creo que es de los hijos como Sofical, ¿no? ya de, de, de los artistas, de Lesiges, los artistas, las artistas que se, bien, se ven nutrides ¿no? por Duchamp, por Boyce, por Warhol, y que son la tercera generación de todas estas ideas. ¿no? Eh, entonces en la segunda película, que eh, se llama Caminar por el viento, o algo así, de Andy Goldsworthy, que es mucho más reciente, yo supongo que debe ser del 2018 o algo así, eh, en esta película donde se lo ve a él ya después de un, un tiempo de mucho reconocimiento en el arte, porque la primera película lo pone sobre las escenas más, eh, internacionales y, y legítimas del arte, o sea Andy Gosford era un artista absolutamente desconocido y cuando aparece esta película salta a ser uno de los artistas más conocidos del mundo, después de muchos años de trabajar en esa realidad, vuelve a hacerse una película similar a ver en qué estaba ¿no? después de todo esto, y estaba más o menos en lo mismo, porque sigue en el mismo bosque haciendo cosas, nada más que más viejo, eh, más sabio, y con una hija que le acompaña, que en el primer video se la ve como una bebé, una niña muy pequeña, y ahora es, una, es su asistente. ¿no? Y es muy interesante porque él eh, genera obras que son muy mínimas, entre ellas, por ejemplo, una en la que con un palo eh, pega en el agua. ¿no? Y, y esa acción es la obra. Con este palo pega en el agua y genera una mínima interferencia, pero que se une a toda la interferencia que tiene un río. ¿no? Él pega en una costa de un río que va corriendo, la costa está quieta y a partir de su gesto esa costa se une al cauce que corre. ¿no? Bueno, una obra muy conceptual, pero a la vez también muy física, muy acción, ¿no? muy, muy concreta, muy plástica incluso, ¿no? eh, y pienso que Duchamp un poco era esto, ¿no? constantemente también para la historia del arte, para el mundo eh, de, su, de sus épocas, ¿no? y eh, para los sistemas, los mercados, las definiciones culturales, los ámbitos académicos, y tanto más, ¿no? Creo que, que era eso y que tal vez esa es una de las grandes herramientas que a mí me quedan como posibilidad, ¿no? O sea, ser un artista que da suavemente, con un palo en el agua, la posibilidad que de lo quieto de un río que va quedando al margen, vuelva al cauce se vuelva a mover. Esa es para mí la, la herramienta máxima Duchampiana, ¿no? Que seguramente no es una herramienta que inventó Duchamp, ni que mucho menos podemos atribuir solo a él, pero que queda muy, muy clara en una vida y un obrar que ha sido en ese sentido absolutamente coherente, ¿no? Si hay algo coherente en Duchamp es eso, con esa constancia, de ese, esa, cier, esa especie ¿no? de ser irreverente de esa manera, pero de un irreverente productivo, ¿no? un irreverente que no busca eh, una rebeldía para destruir o romper o, o dañar, sino que busca a través de esa irreverencia reflexionar y transversalizar para generar la vuelta a pensar, a activar, a no conformarnos de algo que por propio cauce también tiene alguna orilla que se queda quieta. ¿no? Bueno, eh, por favor no me dejen hablando solo. Repetí porque... Repetí si buple. <risa> <¿Sí>? <risa> Esa herramienta de... ¿Cuál sería? Porque hiciste unas conexiones con el Andy Warhol y mi mente se fue, volvió. Me quedé con el, la idea de la imagen del palo en el agua. Y... Yo digo que, que el arte, ¿no? Como como sistema, como mercado, pero también como una cultura que en nuestro caso nos lleva a vivir de un modo, ¿no? a existir de una manera y tal, es una corriente, ¿no? como un río, que por propia naturaleza también genera, como en todos los ríos, un, una orilla que se queda quieta, ¿no? O sea, todos los ríos tienen un, un centro que, por donde va corriendo el agua y una orilla que está quieta, excepto que el río esté crecido ¿no? y que todo se mueva junto por una extrema este, fuerza. Pero si ven su cauce normal, digamos, por decirlo de algún modo, no sé bien cómo son los términos en, en, en ríos, sí. la terminología de ríos, ¿es así? Okay. La zona más profunda es es el de la, la centro, la, la... después tiene la, sí, la costa. Esas ¿sí? costas, ¿no? Que siempre es más son... Tranquilo. Más limpios, ¿no? Es, es muy linda la, esa imagen, me quedó la del palo, así como... ¿no? A ver si lo encontramos, por ahí justo que lo pueda encontrar. Está um, bueno, pero esto, ¿no? Que... A ver, ya lo busco porque si no me voy a desconcentrar. Esto, ¿no? Que entonces... El arte yo siento que es eso, y que naturalmente ese río, ese cauce que va por el centro, donde hay mucho movimiento, donde hay mucha, eh, eh, mucha vida, ¿no? mucho, mucho este, fervor, ¿no? esa efervescencia, ese, ese, no sé cómo llamarlo, a ese, a ese cauce, ¿no? una energía, mucha energía ¿no? de movimiento y tal, en las costas está mucho más tranquilo, está mucho eh, más quieto y, y se desarrolla de, de otra manera. ¿no? Pero esas costas se dan por ese cauce, digamos. ¿no? Es natural a que ese cauce genere estas costas. ¿no? Es como una especie de margen que lo va sosteniendo. ¿no? Es una especie de margen que lo va constituyendo. No habría que ese caudal si no estuvieran estas costas. Costas tranquilas. ¿no? Esto, en términos del arte, es lo que un poco va pasando a medida que eh, el arte se va desarrollando constantemente, como el río, ¿no? el río que nunca deja de cambiar y a la vez ser el mismo río. El arte es la misma cosa, ¿no? el arte siempre está cambiando, pero siempre es el mismo arte. ¿no? O sea, para los historiadores o incluso mmm, críticos, muy expandidos, no. Eh, bueno, se sigue diciendo con mucha claridad. El arte es siempre lo mismo desde hace eh, 3000 años, por lo menos, no. O sea Es exactamente lo mismo. Es como la filosofía. Es exactamente lo mismo. Solo que varían, no, cierto tipo de cosas. Como en el río. El río es el mismo río. Uno ve el mismo río, pero sabe claramente que nunca es el mismo río. Entonces, sí, Tricia. Sí. No, eso del río, me haces acordar a la frase de Heráclito, eso nunca te, te bañas en el mismo río o algo así. Sí. Como que uno, es verdad, yo nací en el río y toda la vida, metiéndome en el río y de golpe, bueno, nunca era el mismo, porque... O venía más helado porque desemboca en el Atlántico, el río negro, o venía más dulce de la cordillera del deshielo. Y también eso de la profundidad central, digamos, de, de lo profundo, ¿no? De lo que uno no sabe que hay en lo profundo, porque yo, obviamente nunca llega uno ahí. Es peligroso, muy peligroso. Y entonces, bueno, uno está en las costas hasta donde puede, y, y no sé por qué también esto de, yo a mí me gustaba mucho tirar piedritas, o con Nicolás cuando era chiquito tirábamos piedras, o hacíamos zapitos, y todo esto era como que en el río, cuando estaba tranquilo, o sea, cuando estaba pleamar, era, empezaban a, sa a salir ondas, no o sea, se generan ondas donde cae la piedra, y desde ese... Sí, se van armando círculos concéntricos que son hermosos y, bueno, yo me quedaba mirando eso, ¿no? Y nada, la sabiduría esto de, de, de observación de, de la profundidad, ¿no? De, que yo creo que tiene que ver con, con, sí, que algo siempre es igual en la profundidad, pero va cambiando todo el tiempo el agua. Nunca es, nunca es la misma, nunca es lo mismo. Es el mismo buenas, río barra, nunca el mismo río, ¿no? Uno no se baña nunca en el mismo río. Esto, visto ¿no? metafóricamente en términos del arte, un poco lo que yo decía es, bueno, este cauce del río es este mundo del arte, ¿no? Donde las cosas están siempre en ese en movimiento peligroso, pero también adrenalínico, que también nos atrae, donde nos tenemos que meter sí o sí, si queremos estar ¿no? en, en el arte vivo pero todo eso va generando naturalmente costas tranquilas, costas que se van transformando ¿no? en ciertos tipos hegemónicos de arte, en ciertos tipos quietos de artes, en ciertos tipos quietos, incluso hasta pantanosos, ¿no? donde se da esa cosa del pantano, ¿no? que es ese, ese quieto, eh, que es donde las donde se hace ese barro un poco como, como, como algo podrido, no pero que a la vez no, porque es otro tipo de vida, no otro tipo de ecosistema. Entonces, el mundo del arte en eso que corre, el sistema del arte que corre, el mercado del arte que corre todo junto, en el caudal central, no y va generando todas estas costas eh, naturalmente quietas, Duchamp lo que hace es pegar en esas costas, con un palo, y en esas ondas concéntricas llevar un poco de eso quieto de nuevo al cauce. ¿no? Porque eso que se mueve avanza en todas las direcciones no concéntricamente y llega al cauce. Y cierta parte de, ese, de esa quietud de la orilla vuelve al cauce yo creo que el juego de un piano también es ese ¿no? constantemente lo que hace es eso ¿no? o sea pega con el palo pero pega de una manera suave porque por eso traje el palo porque tirar la piedra no es lo mismo la piedra es mucho más violento si quiere más agresivo no cuando uno pega con el palo es otra la situación que se da ¿no? es más aparte mucho más direccional se puede generar otra cosa entonces esto, ¿no? Que me, me, más o menos por ahí es por donde quería llevar esta herramienta duchampiana, ¿no? Que digo, bueno, tal vez la herramienta duchampiana es saberse fuera del río con la posibilidad de estar todo el tiempo incidiendo en esa definición del río, ¿no? or something like that. ¿no? A ver si les encuentro Andy, eh, ¿qué, eh, ¿qué opinas, eh, Carmen, ¿qué decís? Eh, ¿Se comprendió un poco mejor? Sí, sí, ahora me quedó más claro. A ver si... La metáfora. Eh... A ver un segundo, sí. Me quedé con ganas de ver esa película que vos decís ahora. La, Miren, voy a la voy a enviar, si no, si no llego a recordarlo, por favor, me lo, me lo dicen. Esta película se encuentran en las dos completas, en el sitio La Lulula TV, que es un sitio eh, que se especializa en materiales eh, en relación al arte, y que, bueno, por lo general, no está... Eh, Está, Patricia abandonó uh, la reunión. Se nos fue, Patricia. Eh, por lo general está, es, es de suscripción, ¿no? O sea, que suscribirse, pero la suscripción es realmente muy económica y vale la pena porque realmente tiene unos materiales increíbles y son muchísimos. Aprovechamos de, de saludar a Luciana, si estuviera por ahí, eh, que la admiramos muchísimo, que es Luciana Ponte, que es la la inventora, creadora, y que todavía sostiene con muchísimo... Eh, ah, mira, ahí hay algo. Ahí está, mira, justo. Eh, que sostiene con muchísimo personas. Volte, artista británico, residente en Escocia, nacido uh -huh. en 1956. Uh -huh. Mira, bueno, ahí trabaja, ves, con las ondas. Esas son reproducciones, en realidad, de de las ondas con palitos sobre el río, o están colgadas de los árboles, bueno, esto es una de sus líneas de trabajo, ¿no? ¿Lo paso o no lo pasa Sí, pasalo a ver qué dice, veámoslo. destacado escultor, fotógrafo y ecologista perteneciente al movimiento Land Art arte de la tierra su práctica artística está dirigida a dialogar con el entorno abierto a celebrar la naturaleza y a exaltar su belleza creando piezas poéticas maravillosas con los elementos propios del lugar Las personas también dejan presencia en los lugares incluso cuando ya no están allí. Walsworthy busca el balance entre la forma y el medio ambiente. No violenta el espacio, lo enriquece. Crea con sus manos con lo que descubre en su entorno natural. Piedras, árboles, varas, raíces, flores, hojas, hielo, barro, nieve, ramas, espinas, etc. Sus instalaciones son una colaboración con la naturaleza. El arte que produzco da sentido a las cosas. Kuzwoti busca la luz en el espacio, busca fluir con la naturaleza, crea obras efímeras que vuelve permanentes a través de la fotografía, obras poéticas, elegantes, orgánicas. Su trabajo lo ha hecho merecedor de la orden del Imperio Británico y muchos otros reconocimientos. Gracias. No se te escucha, Fabio Ahí está. Ahora sí, verdad. Eh, que este no es, no es este, digamos, este es otro video, no. Pero eh, eh, que está bueno porque ahí muestra, no, cómo son las obras, ¿no? cómo cómo es la definición de esos de eso que él hace, entre muchísimas cosas más, no. Pero eh, estas otras que les digo. A ver si puedo encontrar algún pedacito de... Eh, denme un segundito. Ah, a ver, estas otras que les digo que son ríos y mareas. A Mientras ver. vos buscas, yo muestro la foto de, la, de una pintura que encontré de la cara de Duchamp. En la, Por en, favor. Sí. En la muerte. Bien. Ahí está, ¿no? Entonces, ¿Es ¿no? esa? Sí. La primera... Que esa, es una, esa es una pintura. Sí, Son dos la pinturas. Primera, a ver, pone este... Busca eh, por Man Ray. A ver si, si se encuentra más fácil. Es Andy Goldsworth. Ah, perdón, que estoy buscando. Yo lo encontré, pero a ver a ver si es. ¿Ahí lo ven? Sí, perfecto. Espérame un segundo porque me he ido de él. Ahí está, esa sí, esta es. Esa es, ¿no? Hay tres, en realidad, a ver sí, si... Es... Que en su lápida se lee el epitafio, además, siempre son los otros los que se mueren. Sí. sí. Esa fue la última obra que dejó. Esa es la última. Una de las últimas, ¿no? O sea, como, como ahí está otra vez, ¿no? Como un palo en el agua también a la muerte. no Porque... porque es, eh, se muere, pero tiene pactado con su amigo de toda la vida, ¿no? Porque si hay un gran amigo de Duchamp, hermano, es Manray, ¿no? Y Manray, que bueno, es un señor grande también. Inmediatamente, me lo imagino, ¿no? Este, en su calidad profesionalísima, porque era un gran profesional Man Manray, viene y fotografía a su hermano, a su amigo muerto, como habían pactado, ¿no? Siguiendo... Con el palo en el agua, ¿no? O sea, haciendo arte otra vez, ¿no? Y luego viene Letandoné, y luego viene el juego de Letandoné, que no solamente aparece esta obra, de la que nadie sabía, sino que aparece, y Duchamp ha dicho, no se puede fotografiar durante 10 años, entonces solo se puede mirar por el agujero de la puerta y luego si el que no la pudo verla tiene que saber de que alguien se lo contó, porque no va a haber fotografías de ese interior, y no hubo de hecho, ¿no? Se logró, hubo un, hay un caso, bueno, es, es largo de contar, pero hubo alguien que intentó sacar una fotografía y saca algo, ¿no? Y después este, se hizo un juicio sobre eso, que, bueno, es, es largo de contar, pero es interesante porque, porque se intentaban cosas, o sea, se quería reproducir eso, ¿no? Era interesante, generó una gran curiosidad. Y como no se podía mover la obra, había que irse hasta Filadelfia, sí o sí. Entonces, eh, generó también una especie de, de relicario, ¿no? Una especie de, de ir a visitar eh, las manos del santo muerto que se trajo en las cruzadas a alguien, ¿no? Un poco como cuando se hacía en las iglesias, ¿no? Y que se iba a ver algo, ¿no? Que, era único que había quedado ahí, de alguien que ya no estaba. ¿no? Esto un poco que se transformó el Museo de Filadelfia en esa especie de santuario, de ir a ver ¿no? algo que era todavía un Duchamp vivo, pero está todo Duchamp muerto. ¿no? Carlota, bueno. por favor, ¿podés compartir en el chat el link de la foto de Man Ray? Ahí está. A ver aquí, permítanos al el... Sí, sí, ahí comparto. A ver, este es un fragmento de... Bueno, miren, acá vamos a compartir un fragmentito del River santa del Ríos y Mareas, que es lo poquito que hay. No quiero compartir desde la lulula porque me parece poco ético, porque bueno, para, para verlo hay que... Hay que pagar esa mínima cuota y yo estoy muy de acuerdo que se pague para sostener ese sitio que es tan maravilloso y que tanto nos ayuda. Así que no quiero compartir desde ahí. Vamos a compartir de lo que realmente está libre, que es esto en, en YouTube. Lo están viendo, ¿verdad? Sí, sí. I've, I've The mm -hmm. next mm -hmm. I wish I'd reached this point about an hour ago before the sun had risen. What is, what is extraordinary that I didn't expect, but I would have could only have dreamt of happening, is that the sun coming from there shines completely on both sides of the rock. So all the icicle is, is illuminated against that, that cliff. And I, I never had any idea that that would happen. So the potential the potential here is fantastic. When I make a work, I often take it to the very edge of its collapse. And that's a very beautiful balance. Perhaps. Me bueno, parece súper pertinente dejarlo hasta ahí. A ver. La mejor síntesis de un fragmento mínimo resuelto. <risa> no, hasta ahí me parece justo, ¿no? Justo ese momento en que, en que se le cae, ¿no? Uy, a ver. este Bueno, es muy preciosa. La película es toda así. Y tiene, esta es la primera, ¿no? Eh, que Bueno, ahí tiene una pésima imagen, pero en la Londra TV se ve impecable. Es una película muy, muy bien hecha, con una música exquisita. Eh, y que, bueno, ya en realidad nos hemos ido de, de Antigua Corti, pero no quería dejar de, de, de, de nombrar esto porque realmente es una joya preciosa, ¿no? Esta es la última, que es Caminando en el Viento o contra el viento, una cosa así, que bueno, es maravillosa, porque es mucho más performática, él está ya mucho más performático, más seguro ¿no? en el mundo del arte, y se anima a hacer unas cosas que son realmente increíbles, y ahí es donde aparece esto del palo en el, en el agua, no el palo al agua. Bueno señoras, amigas hermosas, ¿qué dicen? Que está muy bien que ya podemos ir cerrando. Ok, podemos ir cerrando, creo que ha cerrado bien, ¿no? Estamos bien. Muy hermoso, maravilloso. Maravilloso. Bueno, eh, Carlos, ¿qué decís? Eh, que nos toca un ejercicio después de cantar a nosotros para irlo transcribiendo, pero que me parece que abrió muchísimo. Eh, y que, bueno, nada, hay que ir de cantando, son Como que uno va entrando en trance en estas tres horas. Bien. Tricia, ¿querés decir alguna otra cosita? A mí me, me llamó la atención el glamour, ¿no? Porque este glamour de, bueno, siempre eh, bien vestido. Y diría yo bien muerto, porque... Resulta que veo que murió con todo el glamour después de una cena con amigos, que lo fotogra fotografió Man Ray, que era su amigo, eh, o sea, veo mucho afecto, mucho corazón alrededor de él, mucho latido, mucho, mucho fluir, como un río, ¿no? Eso. Gente linda. Sí, que... yo, yo este, pensando en sí. esas 10 herramientas, numeré lo que habíamos hablado y... Por favor. Uno, el azar, dos, el juego, tres, lo infraleve, cuatro, la no contradicción, cinco, el humor, seis, la ironía positiva, siete, le agregué yo, actitud ante la vida, porque la relaciono con esa, también, eso que, que dijiste de... de el palo del agua... Eh, una actitud ante la vida y el arte ¿no? sería y... Yo por, por la, sobre una actitud sobre la muerte porque en realidad después pues, de la vida siguió ese glamour de la muerte eso lo anoté como ocho, el glamour ¿no? el glamour porque ya lo, lo retrató así la baronesa Elsa con la copa de champán con pluma y Sí. Y bueno, nos faltaría el 9 y el 10 para hacer la tarea completa. Bueno, lo pensemos, <risa> piénsenlo, porque por ahí pienso que, que también, ¿no? Después de todo esto, eh, bueno, vendrán algunas, eh, algunas otras reflexiones ¿no? que, que, que van a salir también transversalmente de esto. ¿no? Yo creo que hemos deconstruido mucho. Eh, y que ojalá nos esté, nos esté llevando al cauce de nuestros pensamientos, ¿no? Si hay una figura que también, por, por muchas razones, ¿no? Por muchas razones, se nos ha ido estableciendo muy fuerte y ha ido quedando como a la orilla del cauce, ¿no? Es la de Marcel Duchamp. Sí, Carmen. No, que ya me fluyeron dos ideas más. A ver. La nueve indiferencia y la diez incluso. Perfecto. Ya <risa> está, listo, ya está. Mira, indiferencia, claro, no podía faltar. Incluso tampoco podía faltar, ¿no? Así que creo que, bueno, ahí está, ¿no? Ahora veremos a ver cómo nos, nos mueve, si nos ha llevado este Jose Net, como palo en el agua al cauce del río y veremos a ver qué nos pasa, ¿no? Eh, y bueno, de aquí en más seguiremos compartiendo, como se nos vaya presentando la posibilidad, agradecerles inmensamente que hayan estado ahí, que hayan estado este, estas semanas con nosotros y que hayamos podido compartir así esta eh, no sé, vivencia, ¿no? Convivencia esta residencia de una manera tan, tan hermosa, tan maravillosa. Y bueno, agradecerle también a las amigas que están en este momento viendo todavía por el YouTube, que eh, están participando en la modalidad SIT. Eh, si quieren contarnos algo, si quieren decirnos algo, por favor también háganoslo llegar. Si tienen ustedes sus herramientas, se armaron las 10 herramientas de usampiana después de esto, por favor, nos encantaría conocer cuáles son las suyas. Eh, y bueno, ojalá que sirva ¿no? de posibilidad justamente para poder seguir haciendo, poder seguir obrando, produciendo, operando, formulando, etcétera, etcétera, de la mejor manera para que nos haga bien, ¿no? ¿Y Gente... se imagina, Gracias, yo les quiero agradecer, Perdón, sí. yo les quiero agradecer a, lo, a ustedes dos también por también la enorme generosidad en compartir todo el material, y vos, Fabio, todos tus conocimientos, tus experiencias, las muestras, las fotos, los viajes, ha sido una maravilla todo, muy intenso y muy hermoso, muy generoso. Gracias, qué bueno. Bueno, yo también quería agradecerles, porque bueno, veo que pusieron todo, toda la intuición, todo el corazón, todo lo que tenían, este... Así que yo no sé qué hago acá, pero bueno, en realidad solo escuchar, agradecer y abrir un poco, abrir un poco el pan, eh, la pantalla, ¿no? O sea, abrirme otras eh, percepciones. Yo sí gracias. sé gracias. Yo sí sé qué haces porque también entregabas un montón con tus comentarios, Patricia. Dabas unas reflexiones muy profundas y muy desde lo humano, desde la percepción bueno, y lo gracias. humano. Gracias. Y sí, tal sí. cual. Mañana vamos a estar haciendo un cierre, gracias. seguro, decantando un poco. Bueno, Fabio. Así sí. que, bueno. Sí, sí, sí, mañana vamos a estar con alguna. Ya. Yo diría que, que cierre, pero en términos de esto, ¿no? De un cierre-apertura, como una especie de una, este, de estas compuertas de un dique, ¿no? O sea, estamos generando cierres-aperturas y mañana vamos a estar con eso porque va a ser, bueno, punto final en una, de algún modo, ¿no? O algo así de esta experiencia de Usampiana, pero que se va a permear en, el, en lo próximo que sigue. Era esto que les contábamos del, de la experiencia ya en la atmósfera guarjoliana. Eh, bueno, gusto también de saludar desde aquí, así decir, genial a Elena, ¿no? Genial su participación. Elena que hoy no pudo estar y que hoy ha estado buenísimo, pero bueno, está bien. Eh, son muchas cosas, muchos días, muchos encuentros, así que en algunos justo no podía estar, pero por suerte que está muy bien disfrutando de. De, de andar de viaje, así que bueno, un placer. Sumergió en la cascada. <risas> Exactamente, de estar por ahí en las cascadas, vaya que cascadas. Y, y bueno, nada, también agradecerle a ella, ¿no? Agradecerles a ustedes, agradecerle a ella. Y bueno, para nosotros ha sido también una cosa muy linda el poder haber descubierto que es posible esto que queremos hacer que es ir constituyendo el pensamiento a partir de irlo conversando y a partir de irlo aprendiendo entre todos en relación a las experiencias que cada uno va teniendo ¿no? tal vez nos queda mucho camino por andar todavía en esa intención pero ha sido un muy buen punto de partida que nos ha dejado realmente con muchas ganas de seguir constituyendo pensamiento colectivo de una manera diversa y que para nosotros esto ha sido una experiencia fabulosa. Bueno, estamos entonces. Gracias, gracias a todos los que están ahí mirando el video. Gracias, muchísimas gracias. Les esperamos para la próxima. Abrazos gigantes y un enorme hasta luego. Abrazos. Abrazos enormes. Enorme. Muchas gracias. Abrazos, besos para besos. todos.